Estás entrando a Larkemo, Larkemo, Larkemo, el universo oculto de Oxlack Investigador, Larkemo. Buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que me siguen en las diversas redes sociales, estamos iniciando esta noche de miércoles 10 con 9 de la noche, hoy tenemos un podcast, El de hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre historias sobrenaturales aterradoras de Argentina, así que vamos comenzando este programa. Eh, vamos a iniciar transmisión también en lo que es eh, TikTok vamos a iniciar esta transmisión en TikTok ahí tenemos TikTok también mientras tanto, mientras empiezan a, a llegar, pues voy a iniciar las transmisiones en mis otras redes sociales aquí tenemos ya a la gente de TikTok ahí parece que, que me veo bien, ahí está ah, esto es lo que le vamos a quitar, sí le vamos a poner historias aterradoras está en historias aterradoras, vamos a emitir el live y vamos a ir por el otro teléfono Para que también iniciemos transmisión en lo que es eh, Instagram. ¿Cómo estás, la larva? Bienvenido. Ayer soy con el diablo, dice Abraham García. Oxla Castro, llame por WhatsApp a contar sus historias, dice Oxla Castro. Víctor Manuel Rojas, un abrazo, Paco, Misael Cruz, Carmen Álvarez, bienvenida. Buenas noches. Vamos a iniciar este Instagram también, en vivo. En vivo ahí está, en vivo, gracias a que se está uniendo a la transmisión acá en TikTok, a Carmen Álvarez, gracias Carmen Álvarez a Dracula Alcalá, a Luna también se está uniendo, gracias, saludos desde Aguascalientes abrazos desde Aguascalientes ay, ay casi se me ha el teléfono y bueno, pues creo que ahí creo que ahí se va a ver bien estamos para iniciar la transmisión también aquí en lo que es Instagram Estamos en vivo y en directo ahora sí, para Instagram, para TikTok, para Facebook, para YouTube, para Twitch y para Twitter. En vivo y en directo, 10 con 12 de la noche. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Déjeme primero, me acomodo. El doctor Escalofrío es uh, quien tenemos esta noche, doctor Escalofrío, que ya nos va a hablar sobre lo que realiza, y sobre estas historias que nos dijo, son muy interesantes, eh, ya que son de aquella parte de Sudamérica, desde Argentina, les mando un abrazo a toda la gente que nos está siguiendo, William Contreras, también Vázquez, Demon of the World, Mía Fernanda Pacheco, y bueno, es, es momento de darle la bienvenida a Doctor Escalofrío, buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal mi querido Oxlack. ¿Me escuchas bien? ¿Me escucho? Si sí te escuchas mi hermano, te escuchas bien. Perfecto, muchas gracias. Pues cabe aclarar que pues, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. y Sobre todo, muchas gracias por la invitación. Otra cosa que quiero aclarar es que yo no soy de Argentina, soy de México. Pero pues, transmitimos también eh, historias de terror. Pero eh, afortunadamente tenemos público en Argentina y convivimos con dos, tres programas muy interesantes los cuales nos han compartido historias, la verdad es que bastante aterradoras, y nos han hecho, ¿cómo se puede decir?, em, sacar algunas definiciones y desmentir otras cosas, como lo son las similitudes o, o lo que sería lo mismo del Nahual y, y el lobizón que tienen ellos, no es muy común que ellos lo, los asocien. Y, pues, bueno, de esto estaremos hablando más adelante. Muchísimas gracias, Oxlack. Un saludo y gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos que nos están acompañando ahí en el chat. Doctor, mis, doctor Escalofrío. Doctor Escalofrío, eh, ¿cómo decidiste tu nombre? ¿Ese nombre lo habías pensado ya para un canal de YouTube que hablara sobre estos temas? Eh, fíjate que, que en, un, en un día se me ocurrió... Eh, hacer un canal de YouTube, nunca pensé llegar a tener más de 100 seguidores, ahorita vamos casi por los 12 mil afortunadamente, y el nombre sale a partir de, de la, la novela de Stephen King que se llama Doctor Sueño, entonces este, a mí me gustó mucho el, el personaje de Dan, Danny Torrance y el apodo que le decían Doc, ¿no? entonces me gusta mucho eso, y sobre todo en ese tiempo, allá por el 2012, 2014, había un youtuber español que contaba y narraba historias de terror, que de hecho está muy basado mi canal en él, que se llamaba Espelufrío. Entonces, uniendo estos dos, Doctor Sueño y Espelufrío, sale, sale el nombre de Doctor Escalofrío y decido ponerle así al canal, afortunadamente, y, y creo que es un, un buen nombre. Bueno, a mí me gusta. Doctor Escalofrío, entonces te gusta que te digan Doc. Así es. Así es, Doc. Doc Doc, eh, Doc como el de la película eh, Volver al Futuro. También, también como ese. Sí, Doc, sí. muy bien, Doc, Doc, Escalofrío. Muy Así bien, es ¿de escalofrío. qué tratan tus, tus videos en, en tu canal? Cuéntanos un poco sobre eso. Ok, por lo general nos dedicamos a narrar audiolibros. Como podrás ver, aquí tenemos una colección bastante amplia de, por ejemplo, Lovecraft. Acá atrás también tenemos más. Por ahí se logra ver toda una colección de libros. Hacemos sí. audiolibros. Tenemos eh, la, la infortunia o, este, ¿cómo se puede decir? La, la fortuna de que estuvimos colaborando un buen rato con el, el señor... Víctor Manuel Barrios Mata, en La Mano Pachona, eh, estuvimos mandando... Es la, ¿La Mano Pachona es como la Mano Peluda? La Mano Pachona es lo que... La, el predecesor a La Mano Peluda, entonces, cuando el señor Víctor Manuel Barrios Mata eh, decide volver a, a, a hacer su programa, ¿eh? como él era el, el, el autor intelectual de este programa, lo decide volver a hacer, me parece que en el 2020, 2019 en YouTube, y nosotros estuvimos colaborando un tiempo con ellos. Lamentablemente, el señor Víctor Manuel fallece en el año 2021, y la comunidad se queda sola, no hay transmisión, no hay programa, y lo que decidimos nosotros es eh, aventarnos aventarnos y aventurarnos a hacer un programa en vivo, en el cual también con ese mismo formato que nos marquen y que nos comenten sus historias de terror. Doctor Escalofrío y los Escalofriends, como se llama la comunidad, prácticamente es lo que queda del programa de la mano pachona de YouTube, el predecesor de la mano peluda. ¿No era el señor Rubén el que falleció? Ya fallecieron los tres, que fue el señor Víctor Manuel, el señor Rubén y este José Ramón Sáenz. Pero sí, el primero que inició fue el señor, este me parece que fue el señor Víctor Manuel Barrios Mata. Fueron ellos tres los que fueron los conductores. Rubén, Víctor Manuel y... y José Ramón. José Ramón. Muy bien. ¿José Ramón? Juan Ramón. Juan Ramón. Ah, sí, Juan Ramón Sáenz, perdón. Juan Ramón Sáenz. Muy bien, entonces la mano pachona. Eh, estos libros que tienes ahí, entonces te dedicas... A, a leerlos, a, a sacar el audio, y entonces uno en tu canal los puede escuchar como audiolibros. Así es, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast, entonces ahí los subo, subo los, los programas, y también hacemos alguno que otro misterio así como de, de, de curiosidades, por, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hubo un tema muy sonado por ahí, no sé si viste Stranger Things. Ajá, Ajá, entonces Stranger Things tenía un personaje muy querido que es Eddie Monson y pues nos dedicamos a sacar como la historia real de en el que se basaron los Doffer Brothers para crear este personaje. Cosas así, cosas así, de eso trata el canal, de un poquito de, de todo y este la verdad es que lo hacemos con mucho cariño y sobre todo pues tenemos una comunidad muy bonita, te digo, somos una comunidad que eh, lamentablemente quedó huérfana sin, sin el programa de la mano pachona. Eh... Aquí dice la gente que si no te da miedo, ya fallecieron los tres, los tres conductores de la mano. que A lo mejor pudieras tú también pasar la lista. Ojalá que no, porque nosotros no nos llamamos este ni la mano pachona ni la mano peluda. El problema sería tú, serías tú con la, la, la rajada peludona. La <risa> ellos, sí, sí, ¿no? El, el <risa> problema soy yo, sí, con la rajada peludona. Ya, ya, ahora sí que ya me entró el nervio. Así es, eh, y nosotros no. Una pregunta, eh, esta es una pregunta técnica. Eh, generas ingresos, generas dinero con el Apple Podcast o, o y el Spotify. Fíjate que no, no, no se genera nada. Eh, lamentablemente no está optimizada la, la monetización en, en América Latina y mucho menos en México. Este, entonces no se genera nada, se genera muy poquito en YouTube. Te digo, somos un canal muy chiquito, tenemos 12 mil suscriptores casi a punto de llegar, nos faltan como 70. Y este, pues, vivimos, vivimos poquito de, de esto y de, lo, de los superchats que, como sabes, son muy importantes, ¿no? Para estas transmisiones y por ahí vamos a recordarles a los amigos que están viendo que manden sus superchats. Exactamente, gente, por favor apoyen con los superchats, con las estrellitas, con los regalos, con los likes, las compartidas, sus comentarios... Y todo, por favor, apoyen estas transmisiones. El día de hoy, pues, tenemos un nuevo invitado. Estamos en el podcast Oxlack y vamos a empezar ya de, de lleno con algunas historias. Pero primero quiero saber tus libros. Esos libros que tienes ahí, ¿de qué son? ¿Tenemos el de H.P. Lovecraft? Sí, tenemos Lovecraft. Tenemos unos que mandé a traer desde España, bien interesantes. Eh, de eh, Lafcardio Harn, que está como Espíritus y Criaturas de Japón. Está ilustrado, la verdad es que está... Es de, es de Yokai's. Ajá. A ver, muéstranos. Un Mira, si lo puedes. Viene ilustrado. Las ilustraciones se ven muy bonitas. Sí, es de este, okay, una claro. ilustración de Benjamin Lacombe. Los mandé a traer de España. Pero no, no, tiene, no tiene texto ese, ¿no? ¿eh? Oh, no, sí, sí tiene texto. De hecho, tiene de mitología eh, japonesa. No sé si se alcance a ver. Ok, está en español. Sí, está en español. Te digo, la editorial es, se llama Edel Vives. tengo otro por acá, tengo dos de esos. ¿Y este lo compraste en Amazon? Lo compré en, en Amazon, sí. ¿Cómo lo busco? Como Benjamin Lacombe, Japón, así lo encuentras. Este es otro, okay. este es de Fantasmas, okay. está muy bueno, tiene puras historias, leyendas japonesas, está muy bueno. Eh, tengo recopilación de HP Lovecraft, tengo también... Eh, Toda la colección de Edgar Allan Poe, toda la colección de Lovecraft, eh, Stephen King, eh, ¿qué más? M.R. James y, y muchísimos autores más, ¿no? De, de lo que encuentro siempre trato de, de estar informado. Tengo enciclopedias eh, de, bueno, ¿cómo se llaman? Mitopedias y mitos y leyendas del mundo. Tengo bastantes libros acá, nos gusta bastante la lectura y sobre todo, te digo, nos, nos dedicamos a. A, si a las personas no les gusta leer Por lo menos a narrarlo y que se les haga un poquito más fácil Entonces se hace las narraciones eh, ¿Nos puedes leer un pedacito De la mitopedia por ejemplo Y que, no, que nos narres Como narras en tus, claro. en tus Videos, a ver si nos vas a atrapar Con, con la forma en la que la, Lo narras claro ¿Te parece si Empezamos? Uno muy cortito, uno muy cortito. vamos es, son, son bastante largos pero... Pues de uno, un párrafo nada más. Un párrafo. Sí, un párrafo me parece perfecto. Vamos a comenzar. Este se llama El niño que dibujaba gatos. Es este una leyenda japonesa. Y dice así. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea del Japón rural, vivía un humilde granjero junto a su esposa. Ambos muy buenas personas. Tenían numerosos hijos y no les gustaba nada y no les resultaba nada sencillo alimentarlos. El hijo mayor... De tan solo 14 años, ya era lo bastante fuerte como para trabajar con su padre, mientras que las niñas pequeñas comenzaron a ayudar a su madre, poco menos que cuando pudieron andar. Oh, muy bien, muy bien. ese sí, es, un de, es un poquito de nuestro, nuestro trabajo, te digo, es totalmente la narración y la intención cambia. Eh, mi voz no, no suele ser muy grave, eh, entonces tengo que hacer una, una intención, una, una... Yo también, yo la finco Ajá. así. Sí. porque si no, no, no va a salir. Sí. Lamentablemente tampoco salí con una voz gruesa, así que, pues ni modo, le tengo que, que fingir. Así es, amigo, pero sí, sí, este pues se hace lo que puede con, con, con las herramientas y afortunadamente, pues vamos creciendo y tenemos, eh, te, bueno, te preparé por ahí, si, si, si te interesaba, te preparé tres, bueno, más bien, dos, dos, dos relatos. Reales de Argentina que nos mandaron. Okay. Y este una plática, una plática del del Nahual y el Lobizón, que a lo mejor a muchas personas se les haría interesante. No sé no sé cómo vayas a abordar tu programa, pero Sola yo, interesante. yo, yo sí. me Suena interesante todo lo que nos tienes que decir, obviamente. El Lobizón y el Nahual, que es parte de la criptozoología le gusta mucho a la gente. El de leyendas y criptozoología Entonces, yo creo que ese lo vamos dejando. Al final vamos para que para que esto comience bien y termine mejor. Entonces Perfecto. vamos con estas dos historias argentinas. Vamos con la primera. Tómate tu tiempo. Platícanos. Dices que son una historia real de Argentina. Este si terror son, es paranormal. ¿De qué es? Cuéntanos. Son de terror. Eh, en especial me parece. Eh, nos contó el amigo. Es que tenemos un amigo de otro programa que se llama Sergio del programa Mitos y Leyendas del Valle que es de El Mollar, Tucumán, Argentina, en el norte, un lugar okay. donde hace mucho frío. Entonces, él comenta que en esos lugares eh, pasan muchas cosas de terror. Imaginemos por aquí también, eh, en la sierra, se cuenta que llegan a pasar muchísimas cosas, ¿no? Por ahí, este, también aquí, cerca de donde vivo, yo vivo en Morelos, eh, en Yautepec, se, se, se está contando que hay un Nahual. Mañana voy a ir a investigar te mando el, el contenido, si es que te sirve para que hagas un video. De hecho, muchísimo. Mañana precisamente saco el video. Ah, Ok, perfecto. Ya está el video, ya está hecho. Mañana sale como a las 12 del día. Y si vas, de todas maneras, me encantaría tener ese material, porque eh, que, que te queda cerca y qué mejor que vayas a investigar. Sí. A mí me gustaría ir a investigar, pero aquí la gente... No me manda superchats, entonces no puedo ir. Sí, sí, sí. O sea, hay que se apliquen las personas. Yo voy, voy a ir a hacer una pequeña entrevista a los pobladores y con gusto te mando el material para que tú puedas hacer un video o una segunda parte. Podemos y, hacer una y... segunda parte, sí, como una colaboración. Claro, entonces estaría perfecto. Ok, entonces yo mañana hago eso y, y me doy a la tarea de mandarte todo el contenido. Muchas gracias. No, a, a ti. Bueno, vamos a continuar. Este este es el, el, el lugar, es en Salta, capital, es una pues provincia de Argentina Y dice, historia real basada en la anécdota de Eliana P Nos lo manda el amigo Sergio de Mitos y Leyendas del Valle Que te digo que tiene una recopilación, se dio a la tarea de hacer una recopilación De todas las como las experiencias paranormales que pasan en el norte de Argentina Así okay. que pues, te la voy a narrar, ojalá que les guste y ojalá que no me tarde mucho. Ahí si sí, sí los aburro, me, me corren. Ah, o sea, la, la vas a leer. Ajá. ¿Te gustaría? Sí. o. Si, si quieres, puedes eh, leer fragmentos, lo okay. platicamos y sigues leyendo fragmentos para que vaya sea más dinámico, ¿no? Perfecto, me parece muy bien. Dale, bueno, pues. este relato se ubica a finales del año 2005. Eh, comenta que esta mujer, Eliana, era una joven en la adolescencia Y este, cursaba el último año de secundaria Tenía una amiga que se llamaba Maribel Que era su mejor amiga y dice que congeniaban mucho Se hizo común que fueran a su casa Y que convivieran mucho, mucho tiempo juntas El primo parece que se quedó eh, encantado con su simpatía y carisma Y no tardó mucho en pedir que la... Que la que la chica fuera su novia, por así decirlo. Sí. Bueno, eh, eran muy compinches y saber que en el último año juntos, eh, era el, su último año juntos entonces que podían hacer como una tipo expedición. En el curso únicamente eh, habían unas personas que se llevaban bien, otros no, entonces deciden hacer una, una excursión. Pero ese día... ...de la excursión pues deciden ir todos... ...incluso aquellos varones y mujeres... ...que no solían participar en las juntas... ...pues ahí estaban... ...comentan que... ...pues los varones llevaban vinos... ...gaseosas, cigarros, pan... ...muchísimas cosas ¿no? que se llevan... ...cuando, cuando uno quiere ir a, a pasarla bien... Okay. ...comentan que pasaron... ...unos matorrales... ...en un monte hasta dar en un claro... ...en donde había una pequeña casita... ...en la que cuando se acercaron... ...salió una mujer... Y les salió gritando muy enojada. Me parece que porque pues no quería que se acercaran a este lugar. Fueron pasando las horas, cenaron, eh, se fueron acomodando para dormir. Y pues bueno, empezaron a pasar cosas extrañas. Eh, comentan que se escuchaba un silbido, un silbido cada vez más agudo y parecía ir acercándose más y más a las casas de campaña. Los varones no tardaron en salir porque eran, pues, mucho más valientes, se supone. Pero bueno, Maribel y Gastón, que era su novio, al percatarse del silbido, solamente se abrazaron y se quedaron juntos. ¿Me puedes hacer como el silbido? A ver. Más o menos, ¿no? Okay, Supongo. Okay. <ríe> Cuenta que eh, su cuerpo fue invadido por una sensación perturbadora de estar siendo vigilada por algo o alguien desde las sombras. Comentan que no, no pasó mucho más de un minuto y que un zumbido muy agudo empezó a invadir el campamento. Era tanto el dolor de oídos que comenzaron a, a romper en llanto, se, arro se arrodillaron en el suelo y se taparon las orejas con, con las manos. Se comenta que, que los árboles comenzaron a sacudirse muy, muy fuerte. Se arrojaban piedras, esto que se llama litotelergia. Y entonces... Eh, ¿Qué es litotelergia? La litotelergia... Dame un, dame un segundo. Eh, Alexa, ¿qué es litotelergia? Lo siento, eso no lo sé. No lo sabe, Alexa. ¿Qué es litotelergia? Según la litotelergia, es cuando te avientan piedras de la nada como ¿De dónde lo escuchaste? Lo escuché de un amigo, experto en fenómenos paranormales de Argentina, que se llama Marcelo Fernández, y él es el que nos comenta todas estas cosas. dame un segundo, aquí tengo un diccionario de parapsicología, litotelergia. a ver, no nos vamos a quedar con la duda, p ¿La L va antes de la M? L. Sí, sí, va la L Lito antes de la, de la M. Alergia, muy bien, aquí dice alergia. Lanzamiento misterioso de piedras en varias direcciones sin causa física. Así es. Uno de los infinitos fenómenos vinculados de una u otra forma con el Poltergeist. El oh, poltergeist. Así es. de oh, Muy bien, muy bien. Vamos bien, me gustó esto. ¿eh? Aquí tengo, voy a dejar aquí en mi diccionario. Las otras palabras raras por ahí Perfecto, sí te digo una especie de litotelergia Entonces Maribel comenzó a gritar y a llorar Diciendo que era el demonio, que era el diablo Le dio un ataque de nervios eh, Algo que logró inmovilizarla en segundo Ella comenta que fue verdad Que lo que va a describir Bueno, yo estoy leyendo un poquito aquí Que había un sujeto que circulaba en círculos Alrededor de, de un amigo Que co con cada brinco que daba eh, vislumbraba la fogata, se hacía, hacía moverse. ¿Cómo? Debajo del pantalón del hombre parecían ser no las piernas de una persona, sino las pezuñas de una bestia, me imagino que las de una cabra, por ahí sabremos que se le suele asociar mucho, de a... después hablaremos de eso. Comenta que tras dar varias vueltas en el cuerpo deshecho del amigo, o sea, deshizo el cuerpo, tomó la pierna de Diego y lo comenzó a arrastrar hacia el río, y en las aguas se formó un remolino con mucha agua y mucha sangre. Comentan que al lado de, de este primo fueron tres hombres más para auxiliar. Sin embargo, no podían hacer nada. Soltaron puños y patadas, pero nada afectaba a ese ser. Eh, ok, ok, ok. Desde ahí... Dicen que el ser comenzó a vociforar insultos guturales hacia, hacia ellos. ¿No mucho... pueden ¿Vale? reproducir los sonidos guturales? No se... creo poder hacer un sonido gutural, pero es, es como, es como es los que metal. gritan, los de los, los que cantan black metal, así un... <risa> algo dale, así. Dale un poquito, digamos que tú vas haciendo los sonidos. Un... <risa> no sé, en este momento no puedo, pero algo por así decirlo. Ok. Entonces, este, pues ya de regreso había muerto su amigo, supongo que estaban muy consternados y regresaron por el mismo camino. Eh, entonces, fueron varias horas deambulando por el camino, por el monte y ni siquiera saben cómo, llegar, cómo lograron llegar al camping. Entre el caos y la histeria, por parte de los demás compañeros, eh, llamaron a una ambulancia pero pues, lamentablemente no pudieron salvar a la persona que, como lo habíamos mencionado, la había deshecho la criatura que parecía ser un demonio. No sé cómo se habrán arreglado el, ahí las autoridades, pero bueno. Este Dice, los que estuvimos involucrados en el incidente comenzamos a padecer pesadillas relacionadas con aquel hombre o bestia. Y en cada una de las casas de los distintos protagonistas se hicieron eco, diversos hechos sobrenaturales, ruidos, sombras, llantos y risas, etc. Eso es lo que nos comenta, más o menos. Ok. Esa es la primera historia. Esa es la primera historia. Se llama El demonio del de Quijano. Si quieres después también te la puedo pasar para que más o menos la leas, ya completa. Pero, pero ¿en qué terminó? Si era un demonio, era una bestia... ¿Qué, ¿Qué pasó con esta? Bueno, se dice que, que las personas salen, salen de este lugar con, con, su, con su o sea, básicamente huyen porque no pudieron hacer nada. Dice que sueltan patadas, golpes, pero que nada afectaba a esta bestia, que no saben si era humano o, o, o demonio, pero pues se supone que lo destrozó y este con la con la pierna con la que quedó hizo un remolino en el agua que no sé para qué fuera. Pero bueno, así está, así está el, el relato de alguna experiencia paranormal con algún tipo de demonio eh, en, un, en algún lago de Argentina en Salta. Esto fue en Salta, Argentina. Entonces, en Salta. es decir que esta historia te la mandaron. Esta Pero... historia me la mandaron, me la manda el amigo Sergio de Mitos y Leyendas del Valle, quien se dedica a eh, recopilar todas estas cosas. Él es argentino. Él es argentino de Tucumán, Argentina. Oh, él, él recoge historias de aquella región, ¿y dónde las presenta? Eh, tiene un programa, tiene un canal, se llama Mitos y Leyendas del Valle, también es bastante chiquito, eh, no tiene ni los mil suscriptores, él no monetiza, simplemente lo hace por por amor al arte y por preservar su cultura de las leyendas de los valles. Ah, ok, muy muy bien, no, todos, todos son importantes, digo acá en redes sociales, pues eh, sabemos que los números casi, casi, te dan el, el valor a, a la persona, pero en realidad no, ¿eh? Hay muchas personas que hacen su trabajo increíble, que son maravillosos y que tienen conocimientos muy, muy vastos y que lamentablemente, pues, no tienen números. Y es por eso así que es. pensamos o demeritamos que estas personas tengan mucho menos importancia cuando no es así. La verdad, no es así. Eh, hay muchas personas que tienen muy pocos números y que ellos, como, como investigadores, como personas que aman este tema, son buenísimos. Así muy bien, mi hermano. Ahí tenemos esa primera historia de Santa Argentina, un monstruo, un demonio, no supimos más, murió uno de ellos, dices, ¿no? Murió uno de sus compañeros, lo destrozó mientras bailaba sobre de él y lo único que se pudo recuperar fue una pierna, en la cual, pues, con la cual hizo un remolino en el lago y... y pues, completamente ensangrentada el agua, ¿no? Uy, y eso, eso estará como en los periódicos quizá, o algo así como, conozcan la noticia, matan a un explorador. Pudiera ah, ser, no ah, sé, ah, la verdad es que desconozco, te digo, solamente tiene este como un acervo en donde están estas historias, pero, pero no, no tenemos nada de documento así como fiable, como si fuera un diario, no lo hay, la verdad. Muy bien, muy bien, sí. Porque, okay. bueno, ah, tienes otra historia igual que te la sí. mandó nuestro amigo del Valle. Así es, así es. Ya me voy a acordar uh. de él por los jugos. <ríe> Perfecto. Sí, se llama Sergio Cruz de Mitos y Leyendas del Valle. Ahí okay. también, a ver si un día te, te pones de acuerdo con él y este para que te cuente muchísimas cosas porque él sabe, como no te das una idea, sabe muchísimo también. Ahí me lo, lo echas a andar para el programa Claro que sí, con mucho gusto Muy bien, a ver, síguenos, síguenos contando El otro, cuento cómo se llama la otra Se historia. llama La forma de la oscuridad Y esta es de Santiago del Estero en Argentina Y dice, historia de terror real, experiencia de Fernando Guzmán Ok Vamos a ver Dice, miedo es lo que sentí la primera vez que vi la película El exorcista en 1973 y ya han pasado muchos años desde aquello. Pero miedo es lo que volví a sentir de una forma peor cuando surgió la oportunidad de hacer un campamento con tres compañeros. La psicología suele afirmar que muchas de las cosas que dan miedo en esta vida se vuelven menos aterradoras si las afrontas en compañía. Pero para las cosas normales supongo que vale esa máxima. Para mí, lo paranormal importa poco si estás acompañado o no. Este amigo cuenta que su papá falleció en su niñez y que muy joven tuvo que aprender el significado de la vida, trabajar y estudiar, que, y comenta que para él son las únicas dos opciones para superarse. A los 19 años eh, se inscribió en un terciario nocturno de la capital santiagueña. No sé qué es un terciario, supongo que es como una prepa, una universidad, algo así. Ok. Algo así entiendo. Dice, en el curso de ingreso conocí a tres muchachos. Una relación de mero compañerismo con ellos. Eh, entonces, deciden hacer un viaje a las termas de Río Hondo. Dice, Juan José, Omar, Carlos y yo partimos en un viernes muy temprano hacia, el, hacia Santiago del Estero. Eh, nuestro destino era hacer un camping en La Olla. Llegó el sábado y decidimos que íbamos a cenar lo que pudiéramos eh, sacar del río. Entonces, iban a pescar. Dice que las horas volaron entre risas y bromas. Y a la noche, mientras los pescados se asaban en la parrilla, uno de ellos preguntó si se atrevían a un juego. El juego era la Ouija. Es como, ¿se atreven a jugar un juego? Ajá. Es la Ouija. Es la Ouija. Okay. Muchos se pusieron a discutir un largo rato Digamos, supongo que por las creencias Ves que sigue siendo un tabú, ¿no? Esto de jugar la ouija o A muchos les da miedo A, a otros no, a otros le tienen respeto Entonces comienzan a discutir El chiste es que hacen una apuesta Y terminan jugando Y contactan con, un con algo No vamos a decir que alguien, ¿no? Con algo okay. Con un espíritu con un espíritu. Y preguntan, ¿eres hombre o una mujer? ¿Y qué contestó? La tabla contesta que ninguno. Oh, extraño. Extraño, ok. Después le preguntan, entonces, ¿cuándo falleciste? Sí. La tabla se empieza a mover hacia la N, a la U, a la N otra vez, a la C y a la A. Nunca. Quiere decir que nunca estuvo vivo Ok Preguntan si es un espíritu la, El cursor se mueve hacia el no Y le vuelven a preguntar Entonces, ¿qué es lo que eres? Se mueve a la D E M O N I O Un demonio Inmediatamente los cuatro se miran sorprendidos, uno se levanta de golpe y dijo que no iba a estar ni un segundo más aguantando esa tontería. Recordemos okay. que, eh, según las historias, levantarse y no terminar un juego de Ouija puede ser muy peligroso. Okay. Puede ser muy peligroso porque pues nunca te despides de ese ente y se puede quedar contigo. Muchas cosas que he leído comentan esto, no sé... ¿Tú qué tengas de esa opinión? De que, ¿De que cuando dejan el juego, dejan el portal abierto? Ajá, como el juego incompleto, que no se despiden del ente, dejan el portal abierto, por así decirlo. Dice Rebeca Hernández, exactamente, hay que despedirse. Exacto. Es la idea que se tiene, o lo que se ha venido diciendo con las personas que juegan la Ouija, que hay Exacto. que despedirse para cerrar el portal entonces estas personas simplemente dejaron el juego así Pues uno, uno se levanta Vamos a ver qué más dice por acá Ok Entonces eh, Esta persona que se levanta Que era el incrédulo Empieza a pedir señales Dice, quiero una maldita señal De que estás aquí A los segundos Un balido grotesco se oyó de nuestras espaldas <risa> Sí, un válido es este... Ah, ¿Cómo es el, un válido? De, el, de, el de las... como el de las cabras, el... Bah, bah, algo así. Ah. <risa> <risa> algo por el estilo, ah, y dicen. Es que estaba totalmente en <risa> okay. El válido aumenta en volumen y hacía suponer que un animal se iba acercando a ellos. Ok. Cuando se dieron cuenta, sí, era una cabra, efectivamente, y se acercó sí. a menos de un metro. Uno de ellos se arrimó al animal con intención de espantarlo, pero en eso la cabra se levantó en sus dos patas traseras, Ajá. comenzó a balar y a dar a pequeños saltitos. Así es, empieza y a dar pequeños saltos alrededor de ellos. Okay. Comenta el que se levantó, Omar se llamaba que comenzó a tener un ataque de risa de estos, de, de, de nervios, de histeria, no sé cómo llamarlo, pero empieza a, a, a, a, ¿A tener ah, sí, sí, sí. un ataque de risa. Sí, no. okay. Así es. Dice, hace que se vaya, tenés que echarla, Juan. Le dice a uno de sus amigos, pero pues le dicen que él no puede hacer nada porque para empezar él fue el que lo llamó, él fue el que quien retó al espíritu a que le diera una prueba de que estaba ahí, de que era un demonio, y uh -huh. quería una prueba. Entonces, él era el único que podía salir. Este chico, Omar, el que, el que retó a, a Lente, comentan que salió corriendo e instintivamente, pues, todos lo siguieron. Ya no cerraron el juego. Okay. En el camino hasta el camping, dicen que fue horrible. Muchas voces les decían su nombre, así, Juan, Omar, y me imagino que como susurros, así como, Juan. Omar... ¡Pelotudo! ¡Ah, pelotudo! <risa> <risa> ok. Este, entonces... Eh, dice, fuera de eso no, no pasó nada más. Yo creo que nadie durmió esa noche, amaneció y armaron las cosas para volver a la capital. Comentan que después de este evento, la rutina diaria difuminó las preocupaciones en la cabeza de los demás pero que en Omar fue algo bastante extraño, algo bastante extraño. Dice, pasada la medianoche, Omar sintió un portazo en la entrada principal que daba a la calle. El estruendo se repitió dos veces más. Imaginó que su familia estaba teniendo problemas para abrir la puerta. Bajó a la planta interior y halló la puerta abierta, pero no había nadie. El hallazgo le generó un par de preguntas, cómo era posible eso, si era actividad paranormal, si simplemente se había quedado como traumatizado por, por la experiencia que habían vivido. Pero bueno, subió otra vez a su cuarto y se vuelve a escuchar la puerta azotarse. Vuelve a checar, baja, así es, vuelve a checar, baja, pero no se encuentra con nada. Comenta que va subiendo las escaleras. Y se encuentra con la cabra. Ese maldito animal que habían visto en el camping estaba parado a poco más de un metro de él en su casa. Okay. Comenta que empuja la puerta como reflejo y traba, traba su cuarto. Enciende las luces y comienza, una, comienza a rezar con una cruz de madera en sus manos. Sí, sí, sí. Por favor, ayúdame. dice que escuchó el, el, el valido de nuevo es, y sale corriendo de su casa y fui a, fue hasta el lugar de un familiar para pasar la noche porque no podía estar en su propia casa ya que se sentía pues hostigado se sentía cómo se puede decir eh, en peligro uh -huh. Comenta que las clases regresan, bueno, regresan a clases todos estos amigos que se habían ido de camping. Y este se empiezan a platicar entre ellos, oye, ¿qué crees? A mí me, me pasó esto, este, a mí me pasó tal. Uno comenta que, que incluso uno cuando estaba en su computadora una de sus sillas, de estas, de estas giratorias, que comenzó a rotar en una sola pata y que la cabra también estaba sentada en ella, balando así, va y cruzando sus patas como si fuera una persona. Ok, eso sí daría bastante miedo. Sí, este, también otro dice que... Mm -mm -mm. Ah, ok. Otro pregunta, le pregunta a Juan, que fue el de la idea de, de jugar a la ouija, que cómo sabía jugar a la ouija o de dónde la había sacado, ¿no? Porque que vamos a acampar y tú traes una ouija, pues, ¿cómo, no? Está, está bastante raro. Y ahí es donde Juan, uno de sus amigos, les comenta que su padre había sido un brujo poderoso okay. y que había construido una pieza... De la Ouija, hacía mucho tiempo y, ten, y en, ah, perdón, perdón Una pieza, eh, me imagino que es Como un cuarto, una habitación En el fondo de la casa en el que Él tenía prohibido entrar, entonces era como Un tipo altar, en el cual Tenía veladoras y en el cual me imagino Que alababa a Satanás okay. Dice, la pieza estaba llena de figuras demoníacas Hechas en yeso Ok Dice, la habitación tenía algo que Te hacía sentir incómodo lo único que deseaba era acostarme en mi cama cuando entraba en ese lugar. Y la verdad es que me daba mucho miedo. Dice que otro día de niño intentó entrar, este Juan, Juan cuando era niño, intentó entrar otra vez a ese cuarto en donde su padre tenía esas cosas de figuras demoníacas. Y comenta que... Encontró una cosa horrible, como un tipo ser que tenía los ojos negros, o sea, lo, la parte blanca la tenía negra y la parte del, del iris la tenía roja. Okay. Comenta que el corazón se, se le aceleró y de golpe eh, salió corriendo de nuevo a su habitación. Así es. Entonces... Eh, comenta que de este lugar Juan en el que había tenido esta experiencia paranormal y de que su papá había sido un brujo muy poderoso había sacado la ouija para ver si él mismo también tenía el don de este como el don de, de poder sí. contactar con seres extraños no sí. Omar que fue el que retó a, al demonio este y que le fue muy mal estaba uh -huh. furioso y comenta que cuando estaban hablando entre ellos ya los amigos en la, en la universidad, eh, se, o sea, lo quería golpear porque pues él estaba furioso. Imagínate, pues todo es tu culpa, ¿no? Le estaba recriminando, recriminando, recriminando. Y bueno, total que los amigos deciden ir con un, un, un padre jubilado, el padre Ezequiel. Okay. Dice, Nos escucha muy atento el padre y preguntó si podíamos quedarnos en su casa por alrededor de tres meses. Se quedan en su casa tres meses, ahí con el sacerdote, y bueno, abandonan la carrera, entonces el terciario sí es una universidad, okay. abandonan la carrera cuando les faltaba muy poco, al final tiran todo y se van con el cura para poder eh, resolver sus problemas paranormales, por así decirlo. Ya. Yeah. Comentan que el sacerdote no dejaba a nadie que los que nadie los visitara ni que saliera, y muchos aprendieron incluso a rezar y todos los hábitos de los, de los, de los monjes y de los sacerdotes, ¿no? Sí. Y bueno. Comenta que estaban rezando en un altarcito que había hecho el, el sacerdote en su casa. Las oraciones se cortaron al escuchar un válido muy fuerte. Así, ah. el de la cabra. Okay. Escucharon unas pisadas muy fuertes lentas y una voz cultural gritó contra el contra el sacerdote y le dijo "Perro, tú los de tu clase no hacen nada, no son nada, no representan nada". En ese preciso instante, Omar, Juan Carlos y todos comenzaron a llorar de la desesperación cuando observaban al demonio en forma de cabra a un costado del altar. Comentan que el padre Ezequiel se levanta de un salto, agarra la cruz y la eleva al cielo. Y con la misma voz gutural, el demonio le dice, ¿A quién llamas? Allá arriba no hay nadie. <ríe> nadie te escucha. ¿Sí? El sacerdote contesta, si él no existiera, tampoco tendrías que existir tú. Posiferó el padre contra el demonio. La tensión del ambiente desaparece cuando un resplandor de luz tenue nos alumbra, giró el rostro y habían cinco esferas luminosas a un metro del suelo. Volvía a mirar en el altar y solamente estaba el sacerdote de pie. Y todos los amigos preguntan al sacerdote que qué ocurrió. Y el sacerdote les comenta que habían venido unos guardianes. No sé si son ángeles o a qué se refieran con guardianes, pero comentan que vieron orbes de luz y que afortunadamente cuando el sacerdote invocó eh, la ayuda de Dios, que mandó como algún tipo de guardianes. Y tenemos un comentario al final de esta historia, dice, Sé que parece la típica historia cliché de la lucha entre Dios y el diablo. Esa historia para convencer que existe un divino llamado Dios. Pero créanme que no es así. Creí que ya estaba superado el asunto y no lo está. Mis miedos af afloraron a medida que recordaba los detalles de la noche en que jugábamos a la ouija y el demonio en forma de cabra. <risa> así es. Ok, y ahí termina la historia. Ahí termina la historia, mi querido amigo. O sea, esa historia fue dramática, así fue como de película de, de terror. Sí, sí, sí, sí, parece una... Una buena historia como para, para hacer de James Wan del, del conjuro. Sí. Algo así, algo así parece, ¿no? ¿Tú qué, tú qué harías si la vieras parada a la, a la cabra? Yo creo que correr, ¿no? Correr y correr y, y no volver jamás. Pues es así. que qué terror ver una cabra parada que, que ¿cómo dices? ¿Badea? Balaba, balaba. Balaba. Sí, esa era la representación del diablo que habían llamado por medio de la Ouija, ¿no les dijo su Así nombre? ¿No hay un, una parte donde diga su nombre? Fíjate que no, no hay ninguna parte donde digan el nombre del demonio, en esta ocasión no, pero bueno, pues está, está bien interesante. Eh, esto, ¿no? Me, me recuerda mucho a la, a la leyenda o creepypasta que surgió aquí en México de la cabra en el Columpio, ahí como por el 2019, 2018, no sé eh, si bueno, tú. ¿Cómo a ver, cuenta. Ah, no, una que estaba. ¿Era un video? Era un video, bueno, primero surgió como una historia en Facebook de, uh -huh. de un, un, una persona de Piedras Negras, Coahuila el cual comenta que igual se iba de camping con sus primos y todo, y este, en la noche escuchó a una cabra, la cual pues balaba igual, y que la había encontrado eh, meciéndose en un columpio, okay. que posteriormente pues él se había dado cuenta de que no era nada bueno, ¿no? Claro. Eh, y, y después de ver que, que balaba, gritaba y, y, e incluso hablaba, comentan que regresan a la casa donde estaba su abuelo, y que este, el abuelo les había comentado que la, la había escuchado reírse, pero nunca andar en dos patas. Posteriormente, tocan a la puerta y, y, y pues ingenuos los, los primos salen y preguntan quién es, ¿no? Sí. Se acerca el abuelo y le dice Pancho, Panchito, con la voz de su abuela que ya había fallecido. Ábreme, déjame pasar que hace frío. Entonces, comentan que el abuelo comienza a llorar y que, que pues, eh, ya no, o sea, no le abrieron, pero que los chicos nunca más se volvieron a juntar en casa de su abuelo, ahí lo dejaron, lo dejaron solo, por así decirlo, porque se parecía, aparecía la cabra en el columpio. No, qué, qué terror con una cabra en el columpio, sí si si es muy demoníaco, ¿no? Porque es así como es. algo infantil y a la vez todo el mal todo el maligno ahí en una sola imagen. Así es, mi querido amigo. Por ahí vi un comentario, ¿no? De que decía de una persona que aclaraba que las cabras sí se pueden levantar en dos patas. Sí, por ahí vi ahí en el... Sí, no, tú no le hagas caso mucho a los comentarios. Ok, ok, ok. A los que escriban lo que quieran, porque ellos se entretienen ahí en los comentarios. Ahí le que está trabajando, que está haciendo otras cosas y nos está escuchando. Y los que están en, el, en la computadora, en el teléfono, eh, más que escucharnos, están echando desmadre ahí en, en okay. el chat. Entonces, cada, cada uno <ríe> se entretiene diferente. Entonces, por eso no hagas mucho caso. A los ok, hombres, ok. ¿vale? Muy bien. Es que en, en mi programa sí interactuamos, ¿no? Así como que, oye, Doc, este, pues, habla de... Yo a mí me pasó esto y, y ahí le Ajá. comentamos, ¿no? Es que somos poquitos, te comento. Somos yo, como... 30 máximo entre YouTube, ¿no? Y, y con los de Facebook, pues ya somos unos 50, ponle tú, somos, somos poquitos, comentamos y interactuamos bastante. Pues está padre, mira, Bri Power dice, en los comentarios, <risa> bien pendejo. <risa> te vas a volver loco. <risa> <risa> sí, ya no, veo, ya veo. No dale, dale, una, no, disculpa, no, una disculpa, no. una disculpa, una disculpa. No le hagas mucho caso a los comentarios, por favor. al <risa> lado, Escoto, que nos está viendo mi hermano allá en Instagram. Un abrazo, estamos en vivo y en directo. Eduardo Escoto, lo conozco, lo conozco, lo tengo ahí, lo sigo. Es el, el que es? este Investigador paranormal, ¿no? Algo así, parapsicólogo. Sí, sí. este. Sí, Lalo Escoto, te mandamos un abrazote, mi querido amigo. Estás suscrito a mi canal y yo al de él. Ah, perfectísimo. Muy bien. Muy bien, ese, dijiste que se llamaba la silueta del negro, o cómo era? La cabra en el columpio. No, no, no, la, la anterior. Eh, el, el, el, el, el, a ver, déjame checar, la forma de la oscuridad. Ah, algo así era. Algo así, algo así. La forma de la oscuridad. Bueno, sí, estuvo bueno ese, ese relato, sucedió en Argentina. Sucedió en Argentina, me parece que en Santiago del Estero, al lado de Tucumán. Por ahí ya estoy aprendiendo hasta geografía ahí con los amigos de Argentina. Sí. Creo que convivimos bastante con ellos y la verdad es que es un placer. O sea, ¿convives por fuera de, de redes sociales o porque haces algún tipo de eh, dinámica con ellos? Fíjate que son, son, muy, son muy apasionados los argentinos. Sí. son, O sea, cuando ellos te ofrecen su amistad En verdad, te ofrecen su amistad Todos los días Me, me mandan, buenos días, Doc ¿Cómo estás, Doc? Que te la pases bonito, Doc este, Hoy te comento sal, Salí a andar en bicicleta, me mandan fotos De, de allí Y mira, dice, oh, aquí estoy en Tafí del Valle Ahora estoy en este, en, el, en El Mollar, y ahora estoy aquí En, en, en Buenos Aires, y ahora estoy aquí en, en Avellaneda, luego En Monte Grande, y así, ¿no? Un montón de Lugares donde ya conozco este gracias a ellos y a esta comunidad te digo que, que son muy apasionados que afortunadamente son saben ser muy buenos amigos ah qué padre ojalá algún día ya has ido a Argentina fíjate que no he ido pero todos siempre me han, me han, me han invitado pero pues imagínate es, es bien complicado no porque aunque me donen 500 pesos argentinos convertidos a pesos mexicanos son 70 pesos, ¿no? Entonces a ellos les cuesta mucho trabajo y a mí también. Entonces no se ha podido, pero estaría muy padre visitar Argentina algún día y hacer una, una, una convivencia con ellos, ¿no? Mira, ahí está Catrina que nos manda 50 pesos argentinos. Dice que echa relajo, pero que sí aprende. Saludos desde Argentina, dice Catrina. Saludos, mi querida Katrina, otra. La comandante, ¿eh? La comandante, dice. La comandante, dice. comandante <ríe> Dice, ¿cuál situación? No, se nos jaja, Pinche subletón, jaja, no. Ok, no le hagamos caso a los comentarios. Entonces, eh, tú alguna leyenda, además, antes de que lleguemos a y al Ovisón y al... ¿Cómo se llama? Al Nahual. Eh, ¿Conoces alguna otra, ya que estás muy relacionado con Argentina? ¿Alguna historia que sea oriunda de aquel país? Mira, me comentaron una. ...que habla del guarichú ...o el guarichú ...pero no, la verdad no me la he aprendido bien... ...solamente me la narró un amigo una vez... ...que se llama Marcelo Fernández... ...es el que te digo que me enseñó lo de los términos... ...la terminología... ...este, de la litotelergia y todo esto... Sí. ...este, pero no... ...la verdad es que no me la he aprendido... Eh, pues es complicado, ¿no? ...es como si, no sé... ...les, les tratamos de, de explicar... De ...el charro negro, pues es complicado pero pero bueno, esa, esa te la debo, pero te puedo contar, si quieres, una Hola, experiencia, mira, fíjate que ahí en tu libro de fantasmas de Japón, Ajá. O, del, o el otro que es de Japón, una historia de esas, no está tan larga y están, están interesantes, ¿no? Mm. Es que las de Japón sí están larguitas Ah, ok, entonces de otro de Sí, otro. porque te digo, las, las he narrado en vivo y a veces me tardo hasta me he tardado hasta 40 minutos entonces. Uh, ok, ok, una menos, menos sí, mira, son, son de 100 páginas, ¿no? Son, son muy largas Sí este, te, te podría comentar una experiencia paranormal mía, si gustas A eh, ver, claro Ayer comenté una, entonces hoy te voy a comentar otra Okay. esta la comenté este con otro canal que se llama Gritos en la Noche que también por ahí hacemos colaboraciones con ellos Gritos, en la, ah, gritos interesante. en la Noche está bueno está bueno sí a mí luego me mandan videos así también que piensan que es la llorona de Gritos en la Noche <risa> no él, él también se dedica a como contar eh, historias de la comunidad que le mandan Oh, sí. y, y a personas así de llegadas va y les pregunta, oye, ¿te, te, ¿te ha pasado algo paranormal? y ya le cuentan y él, él lo, lo redacta y lo, lo, lo narra. Ya, como una amiga que tengo, es que es la chica de la zona oscura, ah, okay. que, se llevaría bien con gritos de la noche yo creo que buen, buen buena Buenas, para colaborar. Así es. Muy bien, pues mira, te cuento yo en el año, ¿qué será? como 2015, 2014 Hacía atletismo, hacía, este, bueno, competía, corría en carreras de 15, 10 kilómetros y ese día me acuerdo que era la primera vez que competía en una carrera más larga que era la de 15, 15 kilómetros, 10 o 15, no me acuerdo, una de esas dos. Entonces, yo suelo ser muy nervioso antes de tener algún evento muy importante como lo son exámenes, este, por ejemplo, de universidad, este, no sé, para titulación, todas estas cosas, ¿no? Me acabo de, de, de, de terminar la carrera de Ingeniería Industrial okay. y, y, y fue muy pesado para mí. Soy muy nervioso en ese sentido. Uh -huh. y, y, y te digo, estaba muy nervioso porque digo, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Voy a aguantar? ¿No voy a aguantar? El chiste es que me desperté como a las 4 de la mañana y dije, pues no, no quiero hacer tanto ruido. Me vestí y me fui y dije, me fui caminando al lugar del, del evento. Okay. Cabe aclarar vivo en morelos el, el lugar no estaba muy lejos como a media hora caminando dije bueno pues entro a la pista y este y, y pues hago calentamiento hago barras me distraigo un rato ¿no? perdiendo el tiempo en, en la ciudad donde vivo es cuautla morelos eh, ocurrieron batallas muy importantes para la independencia y la revolución mexicana entonces, hay una calle que se llama Defensa del Agua, en la cual fue en donde se libra una batalla muy importante porque habían envenenado todos los pozos de la ciudad. Entonces, el único lugar donde tenían para tomar agua era en este pozo. Y justo ahí en donde estaba este pozo, voy pasando en esa calle, y yo llevaba mis audífonos, tenía un iPod de los Nano, creo, en ese tiempo. Uh -huh. Y este... Detrás de, de, un, de un árbol me sale una chica con un vestido victoriano. Y ah, esta ya te la conté, ya te la conté. Sí, eso fue ayer, ¿no? Ayer no lo contaste. O no, te lo ayer. conté la semana pasada, te la conté la semana pasada. Sí, ayer no lo contaste, sí, sí, Sí, Bueno, el chiste es que me salió, <risa> me salió esa, ¿no? Esa historia ya no la sabíamos. Sí, vos, ya. A ver, otra, otra. Otra, otra, ¿cuál estaría buena? Pues te cuento la que, las que le comenté ayer a este amigo de, de Argentina, que ayer tuve una colaboración con uno de Argentina. ¿Cómo se llama su canal? Terror Garage se llama. Terror Garage. Están buenos los nombres: Terror Garage. Así Grito es, sí de la noche, Los sí. del baile. <risas> Yo trato de, de, de hacer colaboraciones con, con todo el que se pueda, ¿no? Porque yo aprendo y, y también, imagínate, pues, no, si no hiciera colaboraciones, no aprendería nada y no tendría nada que aportar a, a estos programas, ¿no? Sí, sí, está bueno, está bueno. Bueno, entonces te voy a contar esta. Esta siempre me hacen burla y los amigos de, del canal porque dicen que me pasó por andar de loco. Ok. <ríe> porque yo fui, este... Yo fui a ver a una novia que yo tenía en ese tiempo y vivía en un, un pueblito aquí al lado de Cuautla que se llama sí. Coahuixla, donde. En hacienda. ¿Mandé? En la hacienda, sí, donde está lo del choco. Ajá. Exactamente. Okay. Entonces, este. Fíjate que me invitaron a sanar a sus papás y, y, y yo digo, bueno, pues está bien, y se me pasa el colectivo o la ruta de la combi, como le digan. Ajá. Uh -huh. Y se me pasa el tiempo, ya son las 10, las 11, y digo, bueno, pues ya voy a, voy a tomar un, un taxi. Y sí, pues me espero más, y ya como a las 11 y media, 12, decido llamar a un servicio de taxi, y le digo, oiga, este mándeme un servicio. Y me dicen, sí. Llega el servicio, y este me pregunta, joven, este ¿para dónde vamos? Y le digo, pues para Cuautla, para el centro, en ese tiempo yo vivía en el centro. Y me dice, ¿y por dónde nos vamos? ¿Por el, el por el puente o nos vamos a darle toda la vuelta? Digo, pues, por donde sea más rápido, porque la verdad ya tengo sueño. Uh -huh. Entonces él, me imagino, como le comentaba ayer este amigo, eh, no sé si por ahorrar gasolina o porque también ya quería que, eh, llegar a su casa, se va por el puente en donde se dice que pasó lo de la leyenda del Choco. Ok. Cuéntame uh -huh. un poquito sobre la leyenda del Choco para okay. la gente que no sabe. Ok, mejor okay. Se imagina el choco Chocomilk o algo así. <ríe> La leyenda del choco trata de que un charro negro que pues se dice que es el diablo embaraza a una mujer y que cuando ella da a luz eh, al niño después de nueve meses lo intentan llevar a bautizar y cuando lo quieren llevar a bautizar en ese puente, eh, antes de llegar al convento, el niño habla, abre la boca, tiene dientes, que es algo muy extraño porque no debería, no, no estaba en el desarrollo y muerde a la madrina y le y dice unas palabras, que le, algo así como, mira madrina mis dientitos, ¿no? Y, y comentan que, que salta y se avienta del puente y nunca lo vuelven a encontrar. Pero pues se le conoce también como, como el hijo del diablo o el choco. Ok. Entonces te digo que yo andaba por ahí, el taxista decide irse por este puente, por el puente del choco, y este, yo venía escuchando música en mi iPod, así todo bien tranquilo, <risa> y este... Y ya vamos pasando por el, por el puente y, y me acordé de lo que me decía mi mamá, no andes muy tarde por estos lados porque puede pasar algo malo. Y yo bien, bien escéptico, no digo, nah, pues no pasa nada, un ratito. Y fíjate, cuando vamos pasando con el taxi, se apaga el taxi, o sea, se, se, se apaga el motor, se apaga todo, se apaga mi iPod. Y se queda en silencio todo se, se apaga el alumbrado público Y se queda en total silencio Recordemos que este puente pues tiene más de No sé, 500 años sí. y Se apaga y, y, y yo me pongo nervioso la verdad No suelo ser muy miedoso pero ese día Sí, sí me dio miedo Me quedé así como paralizado eh, Petrificado, no sabía qué hacer Y este Comento este, que, que yo escucho como detrás de nosotros, detrás del taxi, viene el galope de un caballo, a ver si se escucha, uh -huh. entonces escucho el galope de un caballo, el taxista se pone muy nervioso y empieza a decir no, no, no, ¿por qué, por qué? no y empieza casi a, casi a llorar, le pega al volante, le intenta dar marcha al taxi y nada, nada, nada, hasta que no sé si dijo Dios mío o algo así, una, dos, tres, que arranca el taxi uh -huh. Y se escuchó un relinchido Un relinchar de un caballo ¿Cómo le hace el caballo? No, pues ese sí no, ese te lo debo No, ¿Sí? <risa> es algo así como <risa> <risa> Algo así, ¿no? <risa> así es, eh, se escucha el, el relinchar del caballo Y este y ya, pues él le mete todo gas al taxi y Pobre Zuru, ahí va como Zuru tuneado Uh -huh. Y este pues ya me llegó a mi casa Me cobró, creo que bien poquito Y, y yo <risa> que ni, no quería saber nada de mí No quería saber nada de mí Y me dice, ya vete, dame lo que traigas y, y vete, ya te quiero volver a ver Se fue muy espantado Yo también llego muy espantado Y me metieron la mi mamá Que es la, la que ha vivido muchas experiencias paranormales Siempre me ha regañado por eso Entonces este, ese día me metió en la regañiza de mi vida Por andar de loco Dicen los, los amigos de, de ahí del canal Estoy por ir a ver a la, a la novia A la novia Tan, tan tarde Así es No, pues es, es mejor que las novias vayan a tu casa Y después ya las mandas en Uber <risa> No, recuerda que la situación está bien complicada ahora Eso sí, ¿verdad? Pues ya que se queden a dormir y ya el otro día que se vayan Si le dan permiso, adelante <risa> Así es mucho más fácil Así Sí, es. sí Esa es la que hay que aplicar Sí, esto, esto me pasó a mí, fíjate, nada más he tenido tres experiencias paranormales, esta es una de las tres, Este, la otra ya te la había contado, pero bueno, este, esta también estuvo interesante, ¿no? Sí, sí, pero él le dio miedo porque pudo haber sido un fantasma como el Charro Negro, por ejemplo... Sí, sí, es que ves que el charro negro se le, se le atribuye que es el diablo, ¿no? Entonces él pensó que se nos iba a aparecer el diablo, y aparte, el del, el de, te digo, el del taxi era oriundo de la zona, o sea, de de esta de este lugar de Coahuxtla. Sí. entonces, pues ahí imagínate si, si uno, bueno, es que yo ni soy de Coahuila, yo soy del Estado de México, pero pues vivo por acá, este imagínate, ¿no? Si a los de Cuautla les da miedo, pues a los de Coahuitla mucho más y le tienen mucho más respeto y, y la costumbre y la, como se puede decir? La leyenda está más arraigada a, a la sociedad en este en este lugar. Claro, como lo que está sucediendo con el lagual de... De Yautepec, ¿no? Yautepec. Al Coyoc. A ver, cuéntanos esa historia. Mañana sale mi video, pero bueno, ahorita podemos claro. platicarlo aquí en la transmisión. La gente mañana puede ver el video y puede ver las fotografías y las... Claro, y aparte te digo que yo voy a, voy a ir a a ir entrevistar personas, vamos a, vamos a ver, preguntarles, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Usted ha visto algún Nahual o ha visto a su vecino convertirse en gallina? Dice, <risa> dice, dice María que si tú tuviste miedo o solo fue el taxista que No, tuvo. a mí también me dio miedo, yo te digo que me quedé petrificado, me quedé así como, ¿qué hago? No? O sea, no no sabía ni qué hacer, ni qué decir, nada, nada, te digo, traía mi iPod, según yo estaba este cambiando las canciones, se apagó, digo, no. no no supe ni qué hacer. Entonces me quedé petrificado. Mira, ahí está Ruth Álvarez de, de mi canal. Saluditos, Ruth. Este, y, sí, este, me quedé petrificado, no sabía ni qué hacer. Y, y, y pues no, no pude ni hablar, imagínate. Muy bien, perfectísimo. Entonces nos vas a platicar esto que está sucediendo hoy en Cocoyón. En Cocoyoc, así es. Cocoyoc está aquí también cerquita de Cuautla, está entre... Cuautla en Cuernavaca, en el estado de Morelos, eh, muy conocido por un lugar que se llama Lomas de Cocoyoc, ahí vivimos un tiempo. Es un conjunto residencial muy bonito, muy, muy seguro. Uh -huh. Y este, y bueno. <risa> ah, ya vi un comentario y me dio risa. <risa> no les no hagas caso, son como el diablo. Sí, son sí, como sí. El diablo, los comentarios, si les haces caso. <risa> has perdido. Sí, sí, sí. Entonces, este, sale la noticia aquí en la comunidad y dicen, oye, eh, bueno, me dice mi mejor amigo, oye, este, ¿qué sabes del Nahual? Nahual, pues, que viene, es un brujo, ¿no? Y le digo, no, sí, sí, me dice, pero del de acá, de Cocoyoc. Y le digo, ah, ok, sí, sí, sí, pues yo lo único que sabía es que, bueno, es en Cocoyoc y un poblado que se llama Tetelcingo, que es parte de Cuautla. Uh -huh. Nada más sabía que estaban pintando Este, cruces blancas y, y este Que todos, que incluso había como un toque De queda y dicen, oye, pero pues Es que no te puedes ni parar por aquí eh, Todos le tienen miedo Porque según hay una Wall que no sé qué, que ya varias Personas lo han visto y que lo han escuchado Y, y Algo así han dicho, ¿no? Y, y muchas Muchas puertas, tú ya habrás visto las fotos Que tienen este, la cruz no sé si es con cal, me parece que es con cal. No, con pintura. ¿Con pintura? ¿Con pintura? Ok. Muchos lo hacen con, con cal. Entonces, lo, con pintura, y en todas las puertas tienen esto para que según no no los llegue a, a atacar o hacerles un mal. Y, y está bien interesante, fíjate que, que no había pasado esto, por lo menos aquí en, en, el, en los alrededores, y muchos comentan que también su suelen regar este, semillas de mostaza en, afuera de sus casas para que no se acerque el nahual, ¿Semillas otros, semillas de mostaza. Qué raro, ¿por qué será? No sé, no sé, te digo que yo no soy de, de aquí de la zona, pero llegamos a vivir hace unos años sí. y, y he aprendido algunas cosas de por acá, ¿no? Entonces este, dicen que con semillas de mostaza las riegan alrededor para que no se acerquen los este, los Nahuales. Okay. ok, no sabía eso de las semillas de mostaza, muy bien y es, toda la comunidad de Cocoyón, eh, tiene las cruces en las puertas o una calle, sabes cómo está la onda ahí? La verdad no sé tanto, pero lo que sí sé es que son la mayoría, supongo que hay, debe de haber personas que son escépticas y que no pintan su cruz, pero lo que es Tetelcingo y Cocoyoc, todas estas comunidades al, alrededor que son parte, bueno, que tienen parte de la cultura indígena muy arraigada, son uh -huh. muy creyentes, y todos los que tienen este, ascendencia de, de, de estas comunidades indígenas, que les dicen las Tetelcingas y las Marías, este, eh, sí, sí lo hacen, ¿no? Todos los que son de, por ejemplo, los de Lomas de Cocoyoc, los del fraccionamiento, yo dudo mucho que lo hagan, pero vamos sí. a ir a investigar, vamos a ver si, si, si nos dicen, no, pues es que yo también creo en esto. Por lo general no, tienen que ver mucho con las leyendas eh, arraigadas de la, de la comunidad. Podemos contestar una llamada rápido. Pues adelante, adelante, adelante. Sí, buenas noches, estás en La Rajada Peludona. Estamos con el invitado, el doctor Escalofrío. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oxlack, este, soy yo, Ahuitz. Maestro Aguitz, bienvenido. Hola, o sea que, bueno, espero que estés bien, este, no te quiero quitar mucho de tu tiempo y de tu invitado, un saludo para él también. Gracias, saludotes. Eh, gracias. Eh, bueno, eh, mira, te marco, este, por dos razones. La primera, pues nada más es que, por pues, si no lo has visto, pues ahí ya está mi... ...audiolibro ya disponible en mi canal de YouTube... ...ya lo puedes ver y lo puedes disfrutar cuando quieras... ...lo puedes ver en pedacitos y darme tu opinión si quieres... Este, ...para que se lo recomiendas también a Ross... ...y la otra razón por la que te hablo... ...que es la más importante razón por la que te estoy hablando... ...es porque el día de hoy yo me enteré por un suscriptor... que tengo ...que también lo tengo en Face me dijo que vio un video que Néstor subió a su canal, este, no sé si hoy en la mañana o ayer por la noche, este subió un video donde está hablando mal de mí por estar diciendo las verdades sobre él y me amenazó con matarme si no dejaba de, de si no dejaba de decir las verdades sobre él. Porque, okay. igual que tú, porque, igual que tú, Oxlack, este, yo antes de conocerte, pues yo me dedicaba a desmentir videos y cosas de temas paranormales. Y desde que me recibiste en la Legión Oxlack, pues lo sigo haciendo. Y como Néstor ya este, empezó a sacar muchas cosas que okay. no son okay. ciertas y a decir cosas falsas de okay. Devani, okay. pues okay. empecé a decirlo eso okay. en el canal de YouTube y me amenazó de muerte en su último vídeo, lo puedes incluso hasta ver. Ok, ahorita tenemos un invitado, eh, qué pena con la visita. Eh, luego hablamos eso, que es que son problemas como internos, ¿te parece? Hoy estamos con un invitado. Sí, eh, eh, sí, sí, de hecho, lamento mucho, mucho interrumpirte, yo sé que estabas en un post muy importante con esta persona, pero esto no no podía esperar y tenía que hacértelo o sea, a ver ya que ahora sin esto este prácticamente ahora sí si como quien dice sacó la pistola y me amenazó no Por no pero, la pero si uno saca la pistola en youtube le tiran el canal entonces pues a lo mejor eso era beneficioso si se la sacaba y y para qué te, te la quería enseñar era una amenaza Sí me estaba amenazando. de hecho usó palabras muy fuertes en su, en su video, usó palabras muy fuertes y me dijo, si este cabrón me sigue molestando y demás, y diciendo cosas en las que no sabe, este yo sí me lo chingo, yo me lo mato. Ay, Dios mío. Bueno, eh, déjame terminar con, con mi invitado y tal vez más tarde podamos platicar, si no el día de mañana, mañana estaré transmitiendo... Mm -hmm individualmente, Ajá. así que mañana lo, lo platicamos a Witz. Eh, me impactó eso sí. de la de la pistola, sí. no no no puede sí. ser que YouTube permita sí. algo así. Incluso hasta Martín está de testigo. ¿También o sea, se Martín la vio? vio eso. ¿También se la vio? Sí, o sea, Martín vio eso y aparte, este, él ya sabía que Néstor ya me estaba echando de tiros, porque también Martín ya se dio cuenta que es un farsante. Ok, ok, El, mañana lo platicamos. Si tienes una captura claro. de pantalla de cuando sacó la pistola, pues la no, puedes. No, no sacó, no sacó una pistola en el en el, en el video, lo no, pero mencionó con agredirme o matarme si no me quedaba callado, no dejaba decir las cosas que son ciertas sobre él. Bueno, mañana, mañana que estemos ya este aquí solos podemos platicar de eso, Awitz Ahora sí, perdona las molestias, este, que estés bien. Igualmente a tu compañero que está ahí ahorita, pues un saludo y pues, este, pues bienvenido. Muy Gracias, bien. saludos. Bye. Ya sabe, bye. Dice Viviana Elizabeth, volviendo a, a lo que estábamos, que los brujos tienen que terminar de recoger las semillas... Para poder pasar, si no me equivoco, es algo así la creencia. Y acá también me estaban diciendo en TikTok que era para las brujas, eso de las semillas. Ok. Bueno, sí, no, sí. ¿eh? Eh, eh, entonces también puede ser brujas y nahuales. Bueno, recordemos que, que los nahuales también pueden ser como tipo brujas, ¿no? Que tienen como este, a través de la magia negra y su este tipo tótem sí. y con el que nacen, se pueden transformar, ¿no? Exactamente, el, el Nahual y la bruja en realidad son como dos chamanes uh -huh. eh, que se pueden convertir en animales, entonces como también ahora sí ya de, a, a, a hacer, a, como no permitir que el Nahual entre, pues también de una vez a la Nahuala, que en este caso sería una bruja, ¿no? Así es. Muy bien, entonces eh, cuéntanos, síguenos platicando sobre eso, que le ponían semillas de mostaza... Sí, para que no se acercaran, haciendo como un tipo perímetro, en el cual, como que digan, pues, aquí no puedes entrar, y este y, y ya, ¿no? Para eso sirven, por así decirlo, pero por ahí ya nos dieron otra, otro dato más más asertivo, la verdad, te, te comento, yo no soy experto, te comento más o menos lo que, lo que sé. Sí, ya mañana vas a hacer algunas entrevistas en el lugar. Así es, mañana hago las entrevistas y te las comparto con mucho gusto para que tú puedas este, hacer una segunda parte del video. Estaría bien eh, que preguntaras que quién fue quien dijo que pintaran las cruces y que para qué sirven las semillas de mostaza fuera de las casas también. Claro, con mucho gusto lo investigamos y, y así como de cómo se corrió el rumor, ¿no? ¿Por qué? También, ¿por qué pintan las cruces? ¿De dónde viene todo este esta creencia? por así decirlo, vamos a investigar bien, muy bien tenemos aquí Arma Arma 1 team que dice Ox, tú me dices a qué hora te marco, eh, cuando para qué mi hermano, para lo del tenis es lo del tenis, mañana, mañana mi hermano, mañana que estemos transmitiendo en individual, vemos lo del tenis también, porque ayer se te pasó el, el tiempo no me hablaste, pero bueno mañana vemos lo del tenis, por favor, nos mandas unas, unas fotitos ahí que tengas de, de lo que nos quieres platicar Muy bien, pues si quieres vamos a pasar con El tema ya hablando de los Nahuales En esta relación que, que querías platicarnos Respecto al lobizón y el Nahual A ver, cuéntanos Así es, sí, es que mira, cuando Yo he hablado con muchos argentinos y, y muchos me dicen, es que acá tenemos Me dicen, che, acá tenemos una leyenda Acá, así como el Nahual me dicen Se llama el lobizón nada más que acá se llama Nahual Uh -huh. Ya después hablando con este, bueno, bueno, sí, sí, sí, adelante, adelante. A estar esta, esta llamada, a ver. sí, buenas noches. Estás en la rafada peludona. Estamos con nuestro invitado, el doctor Escalofrío. ¿Quién habla? Buenas noches. Aquí habla Néstor, el maestro Néstor. Maestro Néstor, buenas noches. Bienvenido, maestro. Buenas noches nada, quería platicar de que, que, que, que que me acabo de levantarme, ahorita estoy algo cansado, no sé por qué, estoy recibiendo una descarga de energía, no sé por qué, eh, y estoy así, súper, súper, súper cansado, pero te quería platicar de algo en particular. Sí, ¿de qué? Eh, mira, eh, eh, sobre las naves, tú sabes, las naves esas que dicen que son ovnis, marcianos. Okay, esas bien. naves que son de galácticos, de galas. Ma, maestro, ma, maestro Néstor, pero hoy estábamos hablando con nuestro invitado, eh, el doctor eh, Escalofrío, sobre Nahual no. y el Obisón. ¿Quiere decir, decir algo sobre el Obisón? ¿Algo que nos quiera compartir del de Obisón? Sí, el horizonte, El horizón es un... como apache, algo así. Sí, sí, es como un mapache. A ver, cuéntenos. Eh, yo tengo entendido que no solamente hay hombres lobos y vampiros, también hay mapaches, también hay perros, también hay ratas, hombres que se convierten en ratas, en perros, en mapaches. Rata marrón, la rata marrón también cabe dentro de eso, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, está ahí la tortuguilla, no sé si has visto las tortuguillas que tiene su maestro, una, una especie de rata marrón. El splinter, el splinter. El splinter es okay. eh, Hay hombres que se convierten en ratas y hay mujeres también, ¿no? Pero el agual, agual que dices tú, de hecho que debe de ser este un hombre que se ha convertido en una especie de agual. Eh, Lamentablemente todas estas eh, cosas pasan porque el la ha maldecido a cierta gente y ha seguido mordiendo, ha seguido haciendo más animales, ¿no? También hay gatos. Okay. Yo una vez me topé con unos duendes de diferentes colores, había verde, había rojo, había azul, había negro. Ok. Y ellos se convertían en gatos. Ok, los duendes se convertían en gatos. Sí, tenían cara de kamikaze, pero se convertían en gatos. Eso fue cuando yo tenía seis años. Tenían una nave arriba, pero todos los duendes fueron a visitarme al patio de mi casa. Hasta los muros de mi casa arriba, todo estaba lleno de gatos. Okay. Y esos gatos tenían semiluna, tenían la, la, la, la luna menguante, la luna creciente, tenían por su frente, los negros, plomos, Como decís los muros, Claro, así, vi y, y todo tipo de colores en duendes. Habían hecho una hermandad entre los verdes y los rojos. Pero sí, yo vi este, duendes, ¿no? Y, y, ¿y para qué, hay, hay perros, hay gatos. Una vez este, un grupo de perros negros se me presentaron sí. eh, con ojos rojos y todo. Y, y había hembras, y que me estaban como misqueando, pero a la misma vez me estaban como queriendo jalar. Queriendo ayudar, yo me había teletransportado. Pero, pero el lobisón, el, el ¿a qué hora aparece? A las 12 dice que aparece. No, en la historia, en la historia ¿a, qué hora se, ¿a qué hora llega el Obisón? Bueno, yo te voy explicando con eso, ¿no? Que hay hombres que se convierten en, en todo tipo de, de, de animales y no en todo, ¿no? Cada uno se convierte en el tipo de animal que es. Por, y, por ejemplo, usted, ¿en el qué el se Agual? convierte? el Agual? ¿Qué significa Agual? ¿Qué es Agual exactamente? Porque no tengo muy entendido qué es Agual. El, el Nahual, el maestro nuestro, el Nahual. Es como el pinche, qué es exactamente el nagual? ¿Es un animal? Eh, pues es lo que queríamos saber, por eso le preguntábamos. Pero si no, no, no tiene conocimiento de eso, podemos platicarlo mañana. Ahorita seguimos con nuestro invitado, el doctor Escalofrío. Doctor Escalofrido, saludos y... Saludos, saludos. Y saludos, ¿no? eh, un abrazo. Buenas noches. Y bendiciones y, y buenas noches, y saludos. Que esté bien, maestro Néstor. Igualmente, saludos. Bueno, eh, nada, disculpa, qué pena con el invitado. No te preocupes, eh, no te preocupes, no pasa pues, nada. Seguimos con eh, el Lovisón y el Nahual, a ver, entonces, no es un mapache. No, no creo que sea ni un mapache, ni, ni una rata, ni, ni el maestro Splinter, <ríe> ninguno de ellos, ¿no? Ok, Cuéntanos. Bueno, El lobizón, como comentaba el amigo Marcelo Fernández, que es una maldición. El nahual, la diferencia es que es como una habilidad, así algo como tipo tierra de osos que les daban su tótem, por así decirlo. El animal que los guiaba, igual en las creencias prehispánicas, también... También hay este, hay esto de como este animal guía para la, las personas. Entonces, eh, de acuerdo a la cosmología prehispánica, al nacer una persona, le otorgaban este animal o le correspondía este animal. Sí. Entonces, existen personas que, bueno, se dice que por la fuerte conexión que tienen con este espíritu o porque tienen el don, ...se pueden transformar en este en este último, ¿no? En lo que sería un... Comúnmente sabemos que pueden ser este perros, pueden ser marranos... ...incluso he escuchado de, de gallinas, no sé, muchas cosas, no sé... Hay unos que incluso dicen que tienen el tótem de jaguar... ...no lo sé, yo de verdad, la verdad es que desconozco mucho... ...solamente este, conozco lo básico de, de esto... Uh -huh. Lo que sí es que conozco un poquito de etimología del náhuatl, que nahuali es algo así como piel, vestidura o disfraz, algo así como si se, se vistieran o se disfrazaran de, de, de animal, ¿no? Ok. Entonces, recalcamos: lo del náhuatl es un don, el lobizón es una maldición, que es el séptimo hijo de un séptimo hijo que él no decide convertirse sino que más bien se convierte los martes y los viernes, si no es que me equivoco. El obisón El obisón, los martes y los viernes, y que creo que me habían comentado que eh, al momento de convertirse le entraban pues, unas ganas inmensas, o no sé si son ganas o es maldición, de comer materia fecal. En serio, a ver, dame un segundo ahí. Déjame, Beto Mármol nos da 50 pesos, te dice saludos al doctor, de mi padrino oxla ahí está Beto Mármol, y saludos, también Beto. que habla sobre el obisón, que es el séptimo hijo varón, que cuando llega a la adolescencia comienza la transformación, aparece viernes a la medianoche, como que tiene deseos de excremento. Sí, algo así me había comentado el amigo Marcelo, que es el, el que nos comenta de, de estas cosas, Marcelo Fernández, eh, me habían comentado que creo que tiene como deseos de excrementos. No, no me crean al 100%, eh, es algo que recuerdo vagamente, eh, lo estoy diciendo más o menos como me lo recuerdo, lo uh -huh. que sí sé y lo que, lo que aseguro es que se convierten los martes, viernes, y que no es este, un don, sino que es una maldición de un séptimo hijo varón, de un séptimo hijo varón, eh, por ahí hay canciones que hablan de esto, este... ¿Canciones como de folclore argentino o canciones No, como... fíjate que la, la canción, hay una canción de Iron Maiden que se llama Seventh Son of a Seventh Son, Ajá. entonces no sé si hable del, del lobisom, pero pues sí habla del séptimo hijo de un séptimo hijo. Ah, ya, porque pasa que también esto tiene que ver como con grupos de poder de Estados Unidos, algo como el, el séptimo hijo, el séptimo hijo, etcétera, Así es. similar o idéntico a lo, a lo que se narra en Paraguay y Argentina con el Ovisón, así es, sí, tiene que ver con numerología, la verdad desconozco ya del tema, yo soy totalmente ignorante en ello, pero, pero sí, te, te comento este, he, escuchado, he visto canciones que, que, que hablan del séptimo hijo de un séptimo hijo oye, y ahorita ahorita un, un dato sobre el Ovisón, que recuerdo es que dicen que el presidente eh, mantiene a quien salga así, ¿no? O sea, que si sí. un, no, no le entiendo muy bien, pero de siete hijos, si a una, a una mujer tiene siete hijos y no sé qué sucede, pero el presidente de, de Argentina mantiene a ese hijo. ¿Cómo, así es? Es. ¿Cómo es Sí, eso? sí, mira, eh, me lo explicó también, no me acuerdo quién, pero sí me lo explicaron. Eh, el presidente de Argentina, bueno, Argentina tiene un programa, como la leyenda es tan arraigada en la sociedad y en el país, ah, hicieron un programa social en el cual eh, cuando, a las mujeres que tienen un séptimo hijo y, y el padre de este, o sea, el esposo de la señora uh -huh. que tuvo el séptimo hijo, es un séptimo hijo, ah. el, el, el gobierno... Lo, este, lo, lo mantiene, lo apadrina Porque incluso hay personas que, que quieren hasta matarlos no Porque como dije, eh, pues puede ser una maldición Oye, qué, qué rara este, ley, ¿no? Así es, sí, sí, imagínate Es como si aquí, no sé eh, Alguien que se diga que es Nahual este, Que lo adopte el gobierno no Ten, estudia y, y vuélvete licenciado Nahual Sí, sí, qué, qué raro, qué rara, este, se me hace muy, eh, como muy antigua esa, esa ley, porque claro que viene del folclore de las leyendas, de la mitología, y que eh, siga vigente algo así ya en algo que debería de ser moderno y que entendemos que son leyendas y demás, y que sea por ley que lo apadrine el presidente, Claro, pero recordemos que hay una, bueno aquí por lo menos en México, hay una, una ley que se, que se dicta por usos y costumbres, entonces por ejemplo si en un poblado comen iguana y, y en la ley, por ejemplo en la Ciudad de México dice que la, las iguanas están protegidas y que no te la puedes comer, en este poblado sí pueden comer porque ellos se rigen por sus usos y costumbres, tú si eres de afuera no te la puedes comer, pero, pues, si eres de adentro, pues, sí, a lo mejor, si yo soy el séptimo hijo de un séptimo hijo, y llego a Argentina y digo, oiga, yo quiero que sea mi padrino, señor presidente, no creo que aplique, ¿no? Entonces, oh, ah, mira, okay. dice Matías, Vindice, era para evitar que los maten los padres por miedo, te digo, que, que los, los mataban, o sea, sí, sí corrían peligro los, los niños. Oh, ok, ok, que este, extraño, muy buenas leyendas, eh, esa, esto salió muy, muy interesante, lo del obisón. Y se convierte en hombre lobo, al final de cuentas no es como que se convierta en un animal como el nahual. Así convierte es. Un hombre lobo. Sí, sí, si bien no es un hombre lobo como el europeo con estas características, sí sí se comenta que es un perro muy grande, este negro, muchos comentan que es negro, pero bueno, eh, también entra lo de la leyenda del perro familiar, que te la debo, no me la sé al 100%, es muy compleja pero bueno, también tiene tienen que ver con otro perro, ¿no? Pero sí, sí la maldición... ¿Ajá? Aquí dice Serena, dice, ¿y la séptima hija de una séptima hija no hay leyenda? Según yo, no, deben de ser varones, por lo menos así dice la leyenda. Que sean, o que sean hombre, si es mujer, no no lo apadrina a nadie, que gacho. Así es, sí, así. Gacho! supongo que porque no no tiene, no, o sea, no se cumple con las, con las características de la maldición, ¿no? Eh, a lo mejor a las, a las mujeres no, no, este, no les cae una maldición ser la séptima hija de una séptima hija. Dice eh, Eric Piquete, así se llama. El presidente le regala una medalla de oro bendecida para que no se transforme. ¿Cómo ves? Oye, me gustaría tener una medalla de oro eh, entre la colección de objetos eh, paranormales. Sería de, bueno. Porque es una, una, este... Ay, una medalla de un de un lobizón, estaría bueno eso, ¿eh? Sí, no, no creo que muchas personas en el mundo logren tener eso. Claro, eso sí sería algo interesante por tener en un museo. Tenemos una llamada. Vamos a ver quién es. Te, te pido disculpas de antemano. No te preocupes, adelante, adelante. Vamos a ver quién es. Sí, buenas noches. Estamos en la rajada perdona con nuestro invitado, el doctor escalofrío, Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos al doctor Escalofrío y felicitarte a ti, Oclav, por el gran programa que siempre haces. Muchas gracias. Desde amigo. Uruguay les estoy mandando un gran abrazo de luz. Y contarles que, bueno, mi nombre es Javier y acá en Uruguay vivimos un suceso, yo en la infancia más o menos, me había contado mi mamá y mi papá, en el barrio La Teja, donde vivo a tres cuadras de la refinería en Cap era un barrio totalmente oscuro porque antes este, la tecnología no estaba tan avanzada y solamente un farolito estaba encendido en la esquina de casa y cada dos cuadras había un farolito, pero era de esas lucecitas amarillas que apenas alumbraba el predio donde se encontraba, ¿no? Sí. Después todo el lugar era totalmente oscuro. Entonces un, una noche... este mi madre, a las 7 de, la de la tarde, con mi papá, habían ido a la casa de unos amigos que estaban a unas 4 o 5 cuadras de acá de casa. Y llegó más o menos las 9 de la noche, 10 de la noche, por ahí, y se venían de regreso. Cuando, de repente, se escuchan como una especie de aullidos cerca de donde se encontraba. Sí. Y aquí, donde hay unas viviendas ahora a una cuadra de casa, generalmente era todo un campo imagínate un campo inmenso donde cabe una cancha de, de 11 y al costado una cancha de fútbol de 9 era enorme el campo y de repente empiezan a sentir pasos que nos venían siguiendo sí. voltean y no ven nada todo así tenebroso realmente bueno, no cabía ni un alma en esa noche tan oscura, silenciosa. Okay. Y de repente de golpe, cuando quieren acordar, sienten un aullido más fuerte, más cerca, y cuando voltean, ahí se dan cuenta de que había como una especie de perro, pero era un perro, dice que grandote, enorme, de color blanco completamente. Los ojos que brillaban en la oscuridad, un color amarillento. Entonces se echaron a correr. Y... Prácticamente, como que mi madre se quedó atrás, mi padre, cuando se dio cuenta, volvió de nuevo hacia atrás a alcanzarla. Cuando ve de repente que el perro este, empieza a seguirlos con, con más este, velocidad y se asustaron más todavía. Pero cuando estaban llegando prácticamente a la casa, el, el, el nahual, o no sé, un perro gigantesco, este por arte de magia, desapareció por completo, ya no lo vieron más. Entonces, este, se quedaron con ese misterio. Durante tres meses se escuchaban por ahí en el barrio Los, Los Aullidos del de Lovisón, sí. y ya eran varias personas que habían vivido esa experiencia en la madrugada, pero resultó ser que esto comenzó a partir de que se habían mudado este, Dos personas, eran dos hermanos que venían, provenían de Paysandú. ¿De dónde? De, de la Paysandú, oh. de, de uno de los departamentos de, de Uruguay. Ah, ok. Oye, el... Estuvieron en breve, ¿no? Porque luego de que se armó un reguero en, en el barrio, ellos este, desaparecieron, ¿no? De la noche a la mañana, como que se fueron de, de la casa y no se supo más nada de ellos eh... Y desaparecieron, igual. Ah, vale. En Uruguay también existe la leyenda del Lobisón? también es parte de su, sí. sus leyendas. Okay. No, no, no es que sea tan tan este popular, pero sí han ocurrido varios casos este, alrededor de, de Uruguay en diferentes este, pueblos y, y hay este hay historias de Nahual o, o, Lobisón. o Lobisón. Nahual también se le se le llama por allá, lo conocen también como Nahual. Y los que nosotros tenemos contacto con gente amiga de México y eso este sabemos que se trata de, de, de lo mismo no uh -huh. de, del hijo de un, de, un, de un séptimo hijo y así sucesivamente que, que es varón no como que tiene una maldición familiar Ok que viene que viene por herencia de, de, de los ancestros ok claro muy bien, ¿y usted conoció esta historia del lobizón desde chico? Desde chico por parte de mi madre, una experiencia que habían vivido ella y mi padre. Muy interesante, pues aquí tenemos una experiencia de alguien que vio al lobizón. ¿El lobizón es como un perro o tiene rasgos? Como un, como, no, es como un perro gigante, eh, pero pero más tirando como si fuera lobo. Ok, ok. Okay. Bien, bien, este, con, con, con el pelo como largo, llovido, ¿viste? Ok. Por lo menos es el tipo que, que me contaba mi, mi madre que, que había visto. Muy bien, bueno, le agradezco mucho que nos haya contado esta experiencia, que es, que es ahora sí del tema, del lobizón y pues gracias por los saludos también. Por favor, a las órdenes, cuando, cuando gusten, este, yo tengo varias fotos, te mandé un par ahí de una experiencia que había vivido también hace, en el 2019, en el 2020. Este, eh, tiene que ver con otro tema, digo, pero cuando quieras, me invitas, y estamos ahí mostrando imágenes y, y videos. Muy bien. Te excelente. mando un gran abrazo a ti y al doctor a Escalofrío, y excelente programa, siga adelante. gracias Salud, muchísimas gracias. Abrazo. Ahí tenemos a este eh, señor uruguayo, eh, que también habla sobre el lobisón, es que, no sé en qué otro país, yo, yo sabía que en Paraguay y en Argentina, no, sí, sí. en Uruguay, Uruguay también. Pues es que están, están bastante cerca, ¿no? Entonces yo creo que, que puede ser como por ejemplo La Llorona, ya apenas hablaba con una persona de Venezuela y me, me, casi me estaba sacrificando, me decía, no, es que La Llorona es de Venezuela, tú mexicano ratero y no sé qué. Sí. <risa> Pero pues este, pues, no sé, las, las leyendas se van propagando, ¿no? También el silbón que es de Venezuela, también ya pues, muchos se lo atribuyen a Colombia. Colombia, la, Colombia, sí. La, la arepa también es <ríe> común. Sí. es la más la más codiciada. Este sí, muchísimas cosas, ¿no? Este, Mira, aquí, Katrina dice es una legislación argentina que garantiza el padrinazgo del presidente. El decreto el decreto otorga además becas totales para estudios primarios y secundarios. Ok, interesante ley, esta estaría bueno para un video de las leyes más raras que hay en Latinoamérica, ¿no? Sí, la verdad es que sí, mira, este, ya este, la cegua también, sí, sí la conozco, sí la conozco, ya, ya, ya, ya puse ahí desorden en el chat, ya están diciendo, no, que la arepa es venezolana, que la arepa es colombiana, parce, no, ya muchísimas cosas, te digo que ya no estamos peleando, ¿no? Pero yo digo que las leyendas son un acervo cultural colectivo de toda Latinoamérica, sobre todo las de nosotros, la Sayona, el Sombrerón, la Llorona, todas estas cosas. Yo creo que este pues, eh, eh, eh, prácticamente es de todos, ¿no? La comunidad latina deberíamos, de, de, en vez de pelearnos por eso, pues disfrutar de, de las leyendas de terror que, que contamos y que todos somos una buena comunidad. Exactamente, las, ley las leyendas son parte de nuestra cultura, parte de ser latinoamericanos, nos representan Así en es. todos lados, las, las leyendas también a mí me encantan mucho. Muy bien, mi hermano, eh, eh, aquí una amiga estaba preguntando uh, toda la transmisión, que qué doctor eras, que ya <risa> lo explicaste en un principio, pero bueno, sí. llegó tarde y no te escuchó. Sí, sí, Vamos a... Claro, claro, lo repetimos. Ajá. Miren, yo no soy doctor, soy ingeniero. <risa> este, Pero bueno, soy ingeniero industrial. Eh, no me puse doctor porque sea doctor, ¿no? Ni porque cure, ni porque haga limpias, ni por nada de esto, ni porque sea chamán. Este, por aquí lo debo de tener. Y si no, ahorita lo buscamos. No, no lo encuentro, no sé dónde esté. Por ahí debe de Ah, mira, aquí está. Este... La novela de Doctor Sueño, eh, de Stephen King, la verdad es que me marcó, me gusta mucho No no lo logro encuadrar, pero bueno, por ahí anda Este Me gustó mucho y gracias a este, a este libro eh, y el del resplandor del el personaje de Danny Torrance Le dicen Doc, por este por lo de Box Bunny, ¿no? que dice hey, que de nuevo Doc entonces, me gustó mucho, sobre todo por, porque lo leí en mi infancia, porque fue uno de los primeros acercamientos de, de mi persona al terror, y me gustó mucho el apodo Doc. Entonces, eh, me gusta que me digan Doc, y, y, y cuando creé el canal, había un youtuber ahí como por 2014, 2015, que se llamaba Espelufrío, que se dedicaba a contar historias de terror. Entonces, combinamos estos dos, que era Doctor, que era Doc, y en vez de ponerle espelufrío, pues le puse escalofrío y así este y así pasó esta, esta cosa de, del nombre raro que tenemos. ¿Y en tu comunidad sí te dicen Doc? No, fíjate que no. Este son, son pocos amigos, son pocos amigos los que me llegan a decir Doc. Eh, como dos, do, dos, que tres, ¿no? Pero como este, yo de. Este, de niño era, era muy blanco me, me dicen eh, el güero o la güera <ríe> entonces este pues muy pocos son realmente los que me dicen Doc ah ya, bueno eh, pero yo digo que tu comunidad en un rato te va a llamar Doc aquí, te vamos a llamar vamos a aquí para que veas que sí, te vamos a llamar así, eh, ah la comunidad de, de YouTube, sí, sí, sí, ah no sí, la comunidad de YouTube, sí, sí, sí, todos me dicen Doc, ah muy bien a, a la gente que está en Instagram la gente que está en TikTok eh, eh, nada más me pueden ver a mí, pero en realidad estamos transmitiendo para Twitter para Twitch, para YouTube y para Facebook, en donde pueden ver a nuestro invitado, el doctor Escalofrío o el buen Doc y donde pueden ver el chat ahí donde dicen un montón de cosas eh, lo pueden ver en YouTube, Twitch Facebook, Twitter y ya, y en TikTok y en Instagram solamente me ven a mí entonces me están preguntando que si estoy transmitiendo en otra plataforma, si esto Estamos, de hecho, transmitiendo en 10 sitios diferentes al mismo tiempo. y eh, Solamente en Instagram y TikTok me ven a mí, pero pueden escuchar a nuestro invitado. Tenemos una llamada más. Eh, amigo, vamos a contestar, me parece. Claro, adelante. Buenas noches, Che. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, mi hermano. Estamos aquí hablando de Argentina. Es argentino, seguro. Sí, sí, justo, un saludo para el amigo el doctor Escarlos Prío Saludos, Saludos al... amigo. Del Valle, amigo Soy Sergio, doctor, ¿cómo está? Muy bien, eh, ¿qué tal mi querido amigo Sergio? ¿Qué, qué placer, ahí ya estábamos hablando y te estábamos recomendando con el buen amigo Oxlac Qué placer que estés Hola. aquí, Hola. buen amigo, te mando un abrazote Sí, sobre todo acompañando y apoyando este, Bueno, este cortito nomás para dejarlo al otro que se sigue expresando, eh, la leyenda del lobizón viene desde la parte guaraní, lo que es Paraguay, es una maldición que se engendra, digamos, a los que estaban la, en la tribu, a los, digamos, a un príncipe y una princesa que tienen un amor prohibido, entonces los brujos agargan y hacen una maldición, y hay diferentes maldiciones para los hijos de, estas princes, de, esta, de esta pareja que se arma, eh, no sé todas las maldiciones al primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, sexto hijo y séptimo hijo, pero el que más predominó, que los descendientes de esa, de esa tribu, este, de esa pareja, el séptimo hijo se transforma en lobizón Esto hizo, digamos, que en toda esta parte, digamos, lo que vendría a ser el límite entre Argentina, Brasil y, y Paraguay, empiece a ver esta, esto de que el séptimo hijo iba a ser el lobizón de que se transformaba, este, hay varias... Versiones que rezaba al revés, que daba vuelta a carneros al revés, que se transformaba, que se sabe que cuando va para hacia diferentes lugares, este, en los gallineros, donde se crean las gallinas, si no hay este, el excremento de las gallinas, porque anda en el domizor, entre tantas cosas. Bueno, dicen que por lo general el tipo es flaco, tiene, digamos, ojera, siempre anda mal del estómago. Y bueno, y después tiene las características de cómo se lo mata, porque también está que se lo tiene que matar con una bala de plata, después otros dicen que tiene que ser la bala bendecida en siete iglesias después otros dicen que si uno utiliza elementos más modernos como una linterna, este, las pilas de la linterna o la batería de la linterna tiene que estar bendecida para poder alumbrar. Se dicen que si no es así, no se puede detectar la sombra de este animal. Algunos llegan a decir que para matarlo hay que dispararle a la sombra y no al, al lobizón como se lo llama. Pero son variedades de la leyenda. y otros que dicen que hay que disparar directamente al lobizón Bueno, son variedades que tiene la leyenda y que la hacen tan rica, según el país donde uno lo enfoque. Está en casi toda la parte de Sudamérica, el lobizón Y bueno, este, en Argentina, en la década de los 60, se creó una ley la cual hace que el séptimo hijo varón este, sea apadrinado por el presidente porque se lo mataba, digamos, había tanta creencia en esta, en esta, en esta, en esta maldición que se lo mataba. Eh, último dato, yo en la secundaria cuando iba eh, haciendo mitos y leyendas y recolectando historia, este yo tenía un séptimo hijo como este, mi compañero, Raúl Chagl, él era ahijado del presidente Alfonsín, de Argentina. El presidente, entre tantas cosas, deja firmada una carta en donde le dan toda, digamos, la beca para que estudien, le dan beneficios y todas esas cosas. Otro dato que por ahí no se nombra es que tiene que ser siete hijos varones, no puede haber una mujer en el medio porque no, ahí ya se corta la maldición y también el decreto presidencial hace que no sea el padrino del presidente. Si son siete mujeres, este, se dicen por la maldición que tiene, digamos, tiene que ser bruja. Bueno, eso es un poco lo de la historia de lobisom. Oh, ya, ya es como la historia de la bruja y el Nahual en México, digamos, no, no igual, pero es como esta dualidad, la mujer se convierte en bruja y el hombre en lobizón. Claro, este, sobre todo en estas zonas, digamos, en donde son zonas rurales, el tema de los animales, el tema de la noche, el tema de la oscuridad y sobre todo el tema de la, del misterio, porque hay lugares donde no hay electricidad, hay lugares monte adentro, montaña, en donde estas historias toman otro sentido, porque una cosa es decirlo dentro de, de una habitación, dentro con gente que está en un ambiente cálido, o en un ambiente en este, donde tiene compañía, y otra cosa es estar en medio de un cerro, en medio de la nada, y que empiecen a aparecer ruidos, y yo creo que eso también potenció el imaginario de la gente para darle más... Este, Traerle, traerle más realidad a este mito, ¿no? que por eso digamos es tan famoso ¿Por qué? ¿de dónde viene el mito ese del siete séptimo hijo? Por... viene por una maldición que hacen digamos en las tribus guaraníes ya que había un príncipe que tenía prohibido enamorarse de una princesa de otra tribu, se enamoran es más, logran formar una familia, llegan a tener hijos y bueno, y los chamanes y los brujos de la, ambas tribus hacen este trabajo para que las maldiciones de, de, a los hijos de esa familia, de esa pareja, le este, vayan dando por cada hijo cada maldición, y se creen que la mayoría de los que estamos por esta zona somos descendientes de esa tribu, entonces se aplica la, la maldición. Ok, ¿pero era a todos los hijos o al séptimo? No, en realidad la historia completa es para todos los hijos, salvo que la que perduró, por, no sé por qué será que perduró y, y está en la del que muy Ah, ok, ok ya hay un, un tema de, de que se descompuso la leyenda y ahora es así Sí, sí, usted ve que a medida que, que van, este, van pasando los años quizá la escritura en ese momento no estaba en su apogeo, no había donde registrarla entonces se va deformando y el pueblo agarra la historia para sí y muchas veces, digamos, el miedo transforma las historias para que éstas, digamos, sigan sobreviviendo. Perfectísimo. Bueno, pues muchas gracias por esta información no, del de, televisor de Sí, un placer. Y bueno, doctor, desearle que la gente que está se le suscriba al canal. Este, bueno, un servidor y que tengan muy buena noche. Únicamente decirle que, que le apoyo y que tengan una excelente noche a todos, los chicos. Gracias. Gracias, mi querido amigo Sergio. Saludos, no, gracias. Saludos, hola, salud. salud. Pues ahí, ahí tenemos la historia de Lovisón contada desde la voz de un argentino, y pues nos dejó claro ya de dónde surge y qué es lo que actualmente sobrevive de esta leyenda. Habrá muchos, ahora la pregunta que no le hice, ¿habrá muchos eh, ahijados de presidentes por haber sido el séptimo hijo de siete hijos? Pues no, no creo que haya muchos, pero a lo mejor sí más de mil, ¿no? En toda Argentina yo creo que sí debe de haber más de mil. O sea, que haga que haya la convención de eh, lobisones, imagínate. <ríe> <cada> <ríe> todos, todos con su medalla de plata, dicen, ¿no? Exactamente, la convención <ríe> anual de lobisones. Si fuera tu código QR, enseñas tu medalla de plata. No, pues este, yo este, soy, soy, soy lobisón. Dice Serena, Ox, ¿podrías preguntar, por favor, si el séptimo hijo del séptimo... ¿Tiene hijos? ¿Todos sus hijos tendrían la maldición? No, tiene que ser en el 7, ¿no? El 7, sí, el del 7, del 7, ¿no? Sí, es el séptimo, si, el séptimo, el séptimo, el séptimo. que si hijos de la misma mujer, siete hijos con la misma mujer. Sí, sí, sí, debe de ser con la misma mujer, según yo. Porque pues uno puede tener por ahí siete hijos, pero con diferentes. Hola, ¿quién Así habla? Es. Buenas noches, la última llamada de esta, ¿Cómo esta noche. Está? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Justo. Aquí para ayudar a aportar al tema. A ver, cuéntanos. Este, bueno, primero que nada, buenas noches, saludarlos. ¿Cómo sigue tu mamá, Flack? Todo bien, todo bien, sigue bien, gracias mi hermano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dile que le mando un fuerte saludo y que le eche muchas ganas. Gracias. Doctor Escalofrío, buenas noches, gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas no noches, mi querido amigo, un placer. Muchísimas gracias por el saludo, te lo mando de vuelta y un abrazote. Mire, fíjense que estoy escuchando ahorita el tema de los lobizones y de los nahuales en general. De hecho, tengo un amigo que a mí me comentó dos historias. Una se la contó directamente su papá, que en paz descanse, que iba con su abuelo. Y otra, él, y otra es este, de narración propia. Entonces, este, bueno, les voy a compartir estas historias la primera, él me comentó que iba... iba su papá con su, con su abuelo... ya... él estaba niño... iban en el campo en la noche... a recoger leña... iban en lo que era la carreta... y pues esta iba jalada por caballos... y cat, vieron un burro... el burro estaba solo... y tenía dos bultos... al lado... agarro le dice el abuelo, al papá le dice, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, no te muevas. El que está enfrente de ahí es un nahual. Dice que seguían su camino, en la carreta, y que el burro se les empareja. Empieza a caminar junto a ellos. Y así continuaron durante un buen rato, hasta que agarró, se alejaron del camino, fueron, recogieron la leña y regresaron. Pasaron por el mismo camino y se encontraron con un tipo que venía cargando con dos bultos. De, de ahí, pues ellos ya continuaron su camino de regreso a, a su casa. Okay. No es una historia breve. Ah, o sea, pero, pero ya, ya acabó. En este caso aquí lo que nos damos cuenta de una cosa es la siguiente. Los Nahuales no solamente se pueden convertir en en lobos, sino que también pueden adoptar otro tipo de formas animales, que en este caso son los, los burros. Ok, sí, sí, sí, los burros también se pueden convertir en burros, dependiendo qué es lo que quieran, ¿no? Mm, es que depende, como dice este, como dice el doctor Escalostrios, depende también de su tótem, de su totem, este animal que ellos tienen Ajá. Y también depende de la zona en la que se encuentren Aquí en, en esta parte De esta región de México Se pueden convertir en lobos Hay zonas del sur De México que se pueden convertir en jaguares Se pueden convertir también en cerdos En guajolotes O en el caso de algunas Brujas Con el maestro en, Splinter también en lo que es este, Lechuzas o embudos Ok, las mujeres. ¿No? Ok, sí, sí, tienes razón. ¿Por qué no se transformarán como en iguanas, por ejemplo? No tengo idea. No, no tengo idea. Es que mira, obviamente yo poco, no, no sé con, en qué consiste su transformar. Ya sea que ellos pasen directamente su espíritu a un pues, al cuerpo de un animal, o que ellos tengan alguna ¿no? alguna transmutación física hacia algún animal. Ok, ok. ¿Todavía existen agüeles en México? Posiblemente en los pueblos. Ok. Sobre... Eso, no sé si has escuchado ahorita del, del que está aterrando a un a un pueblo, de hecho, creo que hasta ahorita estaban hablando de ese tema. Sí, sí. Del Nahual que estaba aterrando un de Pocoyo. A un pueblo que tenía que estar pintando en las puertas sí, sí. para que no entrara. Del pueblo de Pocoyo estamos hablando. Ah, exactamente es correcto. Que digo que no sé por qué no se organizan y lo ni lo cazan. Pues es lo que a lo mejor va a hacer la gente. A lo mejor hasta puede haber a, el hinchamiento de una persona. Porque digan que es el lenguaje. Imagínate que pasa eso. De hecho, sabes lo que. De hecho, podría pasar lo mismo. Ubica lo que es este el árbol del vampiro allá en Guadalajara. El, el árbol en el en el panteón. Sí, en el panteón. Ah, sí. exactamente. Uh -huh. De hecho, pasó una cosa este similar allá. Nada más que con la diferencia, allí en ese pueblo empezaban a aparecer este lo que eran cadáveres de animales desangrados y posteriormente en personas muertas en la noche sí entonces fue lo que hicieron los aldeanos sí. agarraron y empezaban a ver que la noche el único que salía era un era un extranjero era un inglés y decidieron ponerle una trampa para ver si efectivamente él era el, el causante. La... Bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Que efectivamente esta persona cayó en la trampa y lo terminaron hinchando y lo terminaron matando. Claro, claro, algo así podría pasar, ¿eh? No, no me sorprende. Eh, aquí... No, lo digo, obviamente, lo no tienes toda la razón. Podría ser en este caso que un un caso de, de histeria colectiva pudiera ser de la gente de, de del, del pueblo y en lugar de casar específicamente al lagual, agarren a cualquier persona que no tiene absolutamente nada que ver con el caso al más burro del, del lugar por ejemplo pues no, en este caso la persona más fea okay. o al que se vea sospechoso no necesariamente al más burro ya muy bien, muy bien. ¿Tú de dónde eres, mi hermano? Mira, tu casa, tu casa está aquí en Atizapán de Zaragoza. Uy, uy ya me vine hasta acá. Ok. <risa> y, bueno, la familia de mi mamá, la familia materna de mi mamá, es este de ahí de de ahí de Guadalajara. Entonces, pues por eso por conozco algunas de leyendas de ahí. Ok, sí, con razón, con razón conoce las leyendas. Y tú actualmente estás en, en Atizapán. ¿Mm? muy de hecho sí muy bien mi hermano pues sí eh, gracias por eh, compartirnos esta, esta charla de sobre el nagual sobre el lobizón ya lo conocías ya habías escuchado de él mm, mira en este caso en este caso lo que es el lobizón pues son este son equivalentes a, a los hombres que reciben los cambiaformas en las diferentes religiones Ok. igual el término por ejemplo el término psicológico de licantropía Sí, que se podría ser una forma de explicar este el comportamiento humano con referencia a, a creerse un animal, en este caso un hombre lobo o un lobo. Exacto, exacto, tienes toda la razón. Muy bien, muy bien, maestro, ¿cómo te llamas? Eh maestro? ¿Qué pasó? ¿Cómo que maestro? Es que si ya hablas, ya hablas este casi todos los días, entonces ya estás llegando al grado de maestre. No, no, no, no, no, no, no, mira, mira, para que yo sea maestro yo tengo que influenciarlos de, de una forma positiva, entonces no, yo no soy maestro, sinceramente. Ok. No, yo no estoy para, para provocar un cambio positivo en la gente, simple okay. sencillamente yo comparto mi, mi conocimiento o el poco conocimiento que tengo. Bueno, ¿cómo, Dale, cómo? yo no soy maestro. ¿Cómo se llama? Yo soy David. Ah, muy bien, David. Pues muy pues bien. A mí me conocen como, bueno, yo me pongo ahí Dracul en el, en el chat. Ah, eres el Dracul. Bueno, yo soy el famoso Dracul. Órale, pues así te vamos a llamar el famoso Dracul. ¿Famoso Dracul? Pues como me dicen ahí la gente del chat, Megamente. Ah, la gente. Pues apodo, pero bueno. ¿La gente te dice Megamente? Sí, pues... Eh. Ese apodo que no sé por qué, pero bueno... <risa> bueno, pues ahí está. Muy bien, Dracul, un abrazo. Gracias por la llamada. Igualmente, muchas gracias, Oslac. Saludos. Cuídense mucho, que estén bien. Ahí está, saludos. Pues interesante uh -huh. este tema de... Fíjate, del Lobisón y el Nahual, que tienen muchas similitudes. Eh, me, me gustó mucho la charla. Estamos llegando a las dos horas exactas en este momento. Doctor Escalofrío... Dígame, eh, ¿cuál va a ser tu próximo video, doctor Escalofrío? Este, pues yo creo que el de Cocoyoc, ¿no? Va a estar bueno y ahí sí podemos hacer colaboración, me encantaría. Por ahí creo que tienes otra llamada. A ver, va, va, ya nada, más por último, para no dejar. Buenas noches. Nos encontramos en la. Eh, qué buena, aquí con el programa, La Rajada Peludona. Estamos por irnos. Bienvenido, ¿quién habla? ¿Qué onda, hermano? Buenas noches, ¿cómo están? Soy Face, Feiz. Tijuana. Face. Feiz. Un abrazo, Feis. Estamos con el doctor Escalofrío. Buenas noches. Y sí, aquí nos estábamos aventando. Aquí, un camarada y yo. No sé si recuerdas que les había contado el que, que había sentido, bueno, que él vio la sombra en el árbol y que yo nada más sentí. Ahí nada más. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Eh, de, de hecho, ya ves que hay saludos para el doctor también. Saludos, saludos. El, el Gracias. Tema con, bueno, el, la transmisión con libros. Ajá. Y se me vino a la mente ese porque este compa, pues de hecho es el que ve las que ve las cosas en mi casa, las sombras y todo eso que les había contado antes. Uh -huh. Y me recordé de ese libro porque él trabaja en una barbería. Um, aquí en, bueno, se llama siglo 21 es una parte aquí, algo conocido de Tijuana. Es un... Un... Un mercado grande, un tipo San Juan de Dios en Guadalajara, un... Algo así, y este afuera de un Walmart se ponen señores a vender chacharas. Y mi camarada vio tres libros: uno era de como tema satanista, hacerlo así. Ok, otro, la verdad, no lo vi, recuerdo. Vio unos libros: vio ah, unos y libros. Hay otro que, de hecho, te voy a mandar las fotos. Ajá. Este, de hecho, te mandé una imagen ahorita: eh, se llama Nifilim, el libro. Nifilim. Ajá, creo que es como para hablar con muertos o tratar de resucitar, no recuerdo muy bien. ¿Cómo se llama? Nifilín, déjame, déjame te envió la, las fotos que le tomé también. Ok, eh, bueno, bueno es pero, pero estábamos hablando del Obisón y del Nahual, entonces, por ejemplo, este otro tema lo podemos tratar mañana que estamos solos, ahorita estamos con nuestro invitado, Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces mañana si quieres vemos las fotos y me hablas de ese libro maldito. Sí, porque de hecho, pues, lo que creo que como empezaron a hablar de libros, me recordó de volada de ese. Ahí sin, sin gusto, ustedes bueno, los demás para ver qué, qué, qué opinan ustedes y qué también qué opina el, el, el doctor. <risa> a mí es algo muy interesante porque el libro como que el tipo lo utilizó, algo así, entendí como que... Quería hablar con su mamá o no sé. A ver, bueno, bueno muéstranos, el, decía, muéstranos el libro. Pues si no, el doctor Escalofrío ¿Sí? no tiene que irse, todavía este, podemos ver tu libro. A ver. Adelante, yo no tengo sí. ningún problema. Te envié las, las fotos. este, Tiene apuntes medio extraños y como te digo, yo respeto mucho eso y no quise leer todo. Leí nada más unas cuantas cosas. Eh, algo así entendí, como que quería hablar con su mamá. Ok. Este, eh, vamos a ponerlo por sí, ahí. ¿sí? compartir. Eh, ya tengo, tengo unas cinco o seis fotos. Eh, el de lo saber, ¿no? Si sí, sabe que le gustan machinos libros, debe de. Bebé. Yo no sé que a mí, un poquillo porque creo que sí, tengo algo así entendido que el Nefilim es como para hablar con muertos o resultan muertos algo, así, no recuerdo muy bien. La luz del adversario, magia Nefilim. Los Nefilim eran los los ángeles caídos. ¿Verdad que sí, doctor Estalofrio? Así es, los Nephilim, o los Nefilim, los ángeles caídos que siguieron a. No es cierto, estoy mintiendo. Los Nefilim son. No sé, no me acuerdo si son la, la conjunción o la, la. ¿cómo se puede decir? La. la cruza entre ángel y demonio, o son este. entre. Ángel y la... Y, el... Ángel y humano. Y humanas, ¿no? Sí, es lo que no recuerdo bien, pero sí, algo así. Y por ahí podemos estar viendo, estoy viendo como un símbolo, un círculo alquímico, algo por el estilo, ¿no? Sí. Sí, por ahí arriba en las anotaciones había un círculo alquímico. Dice... Un círculo así un círculo un círculo un círculo algo sí entendí, creo que, como fue muy respetuoso, por no decir eh, culo miedoso, no leí mucho, pero sí, algo sí entendí, de lo poquito que leí, los apuntes que hacía el tipo, eh, algo sí entendí como que había fallecido su mamá y quería como contactar con ella. Eh, de Hostia. hecho, la vez es que me dejó aquí mi camarada del libro aquí en la casa, lo dejé fuera de mi cuarto, lo dejé fuera de la casa, de hecho. <risa> Dije, porque así mi amigo me dijo que así se ve el libro estaba muy cargado. O sea, tenía mucho. ¿dejaste el libro afuera sí. de tu casa para que no te pasara nada? por, por respeto y por mucho <risa> Porque sí, me dijo, me dijo que sí estaba muy cargado el libro. Que sí tenía mucho... Que estaba muy cargado. estaba muy cargado. Y no, pues si no, pues si no, pues, mejor que se quede afuera a dormir. El... Yo no quiero que no, ¿no? <risa> Ok. Aquí, aquí parece estar hablando de ángeles. Ahí podemos ver que es el círculo de Azazael. Ahí dice el círculo de Azazael. Azazael, recordemos que es uno de los ángeles caídos, uno de los más poderosos que le siguen en jerarquía a Lucifer. Oh, ahí está. Azazael. Ok, ¿tú crees que este sea un libro demoníaco? No sé si sea un libro demoníaco, pero pues sí puede contener algunos, algunos conocimientos, no sé si oscuros. Porque recordemos que se dice que muchos de los demonios, en, bueno, en el libro, ah, ese me, me fue el nombre, un documento que es apócrifo, que, que encontraron, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, se menciona que los Nefilim y los ángeles caídos son los que le enseñan a los humanos a hacer muchísimas cosas, eh, entre muchas como la filosofía y, y, y las ciencias, la astrología y todas estas cosas entonces pues no sé, ahí podemos ver que dice mmm, cosas ocultas que no son asignadas para ti que no buscas uh, Dios en tu vida no sé, no sé tendríamos que leerlo bien y este y traducirlo totalmente para, para poder comprenderlo, ¿no? porque así es muy vaga la idea que podemos tener de él así es muy bien, pues se puede crear alguna relación entonces digamos con los es que hay mucho subrayado, hay muchos apuntes. De hecho, el libro tiene bastantes clips, tiene este post eh, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Dije acá, bueno, entonces este, este señor muchacho, no sé, estaba muy clavado con eso, ¿no? O estaba, estaba como muy obsesionado con eso. O, se me hizo muy interesante y me puso a pensar mucho, de hecho. Bueno, vamos a, a ver si después podemos encontrar información con respecto a este libro. Y pues te agradecemos mucho, mi hermano, que nos hables desde Tijuana. Gracias, hermano, y agradecemos que no siempre comento, pero ahí, escuchamos, y saludos a mi capítulo, a ti y a todos, y nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Saludos, hasta luego, muchísimas gracias. Muy bien, eh, doctor eh, Escalofrío, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos eh, venido a platicar estas historias de Argentina, hablar del lobisón, del nahual, ¿quieres decir algo a la gente del chat? Sí, sí, que muchas gracias, muchos estuvieron ahí suscribiéndose, muchas gracias, se los agradecemos. Eh, nuestro contenido, la verdad es que siempre es, es tratamos de ser lo más... Eh, Centrados posible, no, nunca les vamos a enseñar nada que estemos hablando como de brujas no Que, que tiran piedras, esto de la litotelergia Siempre trata de ser algo más mm, centrado, real, nunca les vamos a, a mentir Así que la verdad me gustaría mucho, si ustedes gustan, que se suscriban Nos apoyen a llegar a los 12 mil suscriptores eh, Supongo que es un, un buen canal y le echamos ganas Y, y, y bueno... Sobre todo agradecer al amigo Oxlack Por aceptarnos el día de hoy Que tuvimos una plática increíble Me encantó, muchas gracias Mi querido amigo Y cuando gustes, mándame ahí Mensaje en Instagram o a mi Whatsapp Donde tú gustes Y con mucho cariño podemos hacer Otra, otra colaboración De todas maneras, yo mañana Checo lo, lo que te dije de Cocoyoc De Pocoyoc, como dices tú sí. Te lo comparto este Te mando un link, yo creo, de Drive Con todos los archivos para que podamos hacer una colaboración en, en este video. Muy bien, muchas gracias, amigo. Mira, Lisette Vargas, por último, te pregunta que el doctor Miedo, el doctor Miedo, el doctor escalofrío. Dígale, realmente, realmente cuál es su mayor miedo. <risa> ya lo dije, ya le contesté. Este les va a dar risa. Este, mi mayor miedo es una profesora de mi universidad. Que si la vieran, de verdad que se espantan, se los juro. ¿Y por qué te da miedo tu profesora? <risa> este, nada más vamos a decir que parece bruja de esas sacadas de, de las de libros de, de Hansel y Gretel. Sí. Eh, así, así, igualita, igualita. Y este, y aparte me odiaba, ¿no? Entonces, eso, eso aporta muchos, pero sí, yo creo que ese es mi mayor miedo. <risa> bueno, muy interesante. Muchas gracias amigo, que estés muy bien. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Ahí te voy a mandar también mi WhatsApp para que podamos comunicarnos. Claro que sí, mi querido amigo, con mucho gusto. Te mando un abrazo y qué placer haber estado aquí contigo y con tu comunidad. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y bienvenidos. El canal es Doctor Escalofrío, así nos encuentran porque ahí veo que Kenia pregunta. El canal es Doctor Escalofrío, así nos encuentran. Estamos alrededor de los mil suscriptores, así que apóyennos a, a seguir creciendo. Y nosotros, cuando se pueda, apoyamos al amigo Oxlack con contenido de por estos rumbos del país. Muchísimas gracias, saludotes, que estés muy bien. Igualmente, mi querido amigo, un abrazo, cuídate mucho y que tengas una escalofriante noche. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bueno, eh, pues ahí tuvimos la, la colaboración con el doctor Escalofrío. Estuvo muy interesante, le agradezco a toda la gente que estuvo conmigo esta noche. Mañana es eh, jueves, mañana voy a estar solo, así que lo que voy a hacer es revisar los WhatsApp, mañana revisamos WhatsApp y recibimos llamadas, vemos que, que hay cosas por arreglar, que ya vimos que hay algunos conflictos aquí, que, que la energía se está moviendo de, de formas muy feas y vamos a mañana tratar de resolver esto. En el, en el Oxlaverso y con los integrantes de los del Oxlaverso mañana estaremos aquí checando qué hay que arreglar qué es lo que mandaron al Whatsapp y demás ¿sale? ¿por qué traes mochila Manic? ya no me acordaba que me decían que traía mochila me dio mucha risa hace rato que alguien me dijo que por qué traía mochila a lo mejor no se acuerdan ustedes pero eh, hace como años me decían que traía mochila también y que mi mochila, y que traía un paracaídas, y no sé qué tanto, y me lo, me lo recordaron, no me acordaba que me decían que traía mochila. Luego les digo que es para que no, este, para que no tengan curiosidad. Y el viernes tenemos a nuestra invitada de, desde Colombia, que nos va a hablar sobre los ángeles. Así que va a estar muy interesante, mañana chisme, el viernes eh, hablar de los ángeles, el sábado puede ser una rajada peludona y el lunes tenemos otro invitado, otro invitadazo. Así que esto se va a poner bueno. Mañana nuevo video en el canal de YouTube, por favor, vayan al canal de YouTube y los videos que no los hayan que no los han visto, reprodúzcanlos, déjenme un comentario, compártanlos, dejen el like, por favor. Todo eso me ayuda para que estemos cada noche aquí en esta transmisión y en mis redes sociales les mando un abrazo a todos mis patrones de Patreon, a toda la gente que me sigue en Twitter, en Twitch, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, mil, mil gracias, los quiero un montón, y eh, poco a poco vayan uniendo a las transmisiones de YouTube, para que, para que seamos más, para que puedan opinar mucho más. Eh, saludos a el KK7 Ramírez, que nos manda 20 pesotes, dice, saludos desde el Carmen Ox, un abrazo al KK7, hasta el Carmen. Un abrazo, un abrazo. Gracias a todos. Eh, ¿Habrá terremoto ahorita? Dice Cruz Punker. ¿Que habrá un terremoto hoy? Gracias, manelik Un abrazo, Manelik. Gracias. Gracias a Clarita también. A The Booster también. A Mac Creepy Boy. También un abrazote a Leslie. Eh, dice que vino el canal del crimen. El vino, Álvaro a comentar y no lo pelaste Pues es que no veo Leslie. Imagínate 10. Estoy transmitiendo para 10 plataformas diferentes. Como no me doy cuenta de todos los comentarios. No me doy cuenta. Es, es difícil estar viendo tres chats de 10 sitios diferentes en donde estoy transmitiendo y poniéndole atención al invitado y preguntándole al invitado y respondiendo llamadas. No es fácil. Por eso no puedo ver todos los comentarios. Los superchats sí los veo porque esos me aparecen de color pero los comentarios normales se me van muchos. Así que no piensen que no lo peleé no piensen que soy mala persona por no ponerles atención. No es eso, sino que son muchos comentarios en tres pantallas que tengo aquí y solamente los superchats son los que puedo verlos. Gracias a todos, los quiero mucho. Eh, un abrazo. Hasta mañana.